Noches, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. A toda la gente que me está sintonizando en este momento en Twitter, en Twitch, en YouTube y Facebook. Y también toda la gente que está entrando a TikTok. Eh, está Henry, Henry Chan, dice que Hoy sí hay chismecito. Hoy tenemos una noche de la rajada, perdona, aquí aquí te entra el nervio. Así que esta noche, hoy es viernes, e inicié más tarde porque seguramente están aburridos, mañana descansan muchos, y digo, pues es buena hora para que podamos hablar de fenómenos paranormales, de cosas de terror, eh, a ver qué sucede, a ver si nos llaman por teléfono y nos cuentan historias. Es una noche, es una noche eh, muy buena para para poder hacer una rajada peludona, Remy Cajayena me dice, ¿eres antivacunas aún? Eh, no sé de dónde haya sacado esa información de antivacunas, pero yo tengo todas mis vacunas, hasta del, del moquillo y todo, tengo todas mis vacunas, entonces no sé de dónde saque su información de que soy antivacunas, historias picantes, dice Anichan. ¿Qué es lo que más te ha gustado de los países que has visitado? ¿Qué es lo que más te ha gustado de los países que has visitado? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Yo eh, a los países que he ido voy con la, la misión de encontrar historias paranormales, de encontrar misterios, de conocer la cultura, entonces, eh, he tenido la oportunidad de que en cada uno de los países que he ido eh, me he dedicado precisamente a conocer esos casos de misterio que me gustan mucho, los enigmas, los fenómenos paranormales. Cada país en Latinoamérica tiene, tiene lo suyo y seguramente alrededor del mundo. Yo eh, quiero, si tengo la posibilidad, claro está de poder eh, visitar primero todos los países latinoamericanos, todos todos los latinoamericanos primero, y luego, y luego ya pensaría en países de, de otro continente. Pero espero que, que se pueda hacer, que este sueño lo pueda hacer realidad, para que pueda ir a cada uno de esos países en Latinoamérica y conocer todas estas historias increíbles que tienen. Y eso es lo que más me gusta de los países a donde he ido. Mi hermano Pablo Maidana, dice hola, mi querido Ox, ¿cómo estás? Saludos desde Palermo, Argentina. Un abrazo a mi hermano Pablo Maidana, que gracias con, por su apoyo con los superchats, con las estrellitas y demás. Creo que podemos empezar a a, a tener fondos. Eso estaría muy padre de que si, si ustedes me ayudan, podemos empezar a tener fondos y poder viajar a un, a un país de Latinoamérica, ¿no? Depende el, el presupuesto que tengamos. Este, me encantaría estaría padrísimo yo tengo pensado eh, colombia argentina eh, ecuador y chile son los países que, que tengo más como que eh, en, como más presentes para que vaya a investigar y hacer documentales acerca de las historias que cuentan por allá esos son los países que quisiera ir <coughs> dice Tai Kempo, lo mejor que puedo hacer por mis hijos es no tenerlos, ¿verdad Oxlack? Dice Tai Kempo. pues es que aquí todo lo que yo diga será usado en, en mi contra, entonces cada quien tiene su vida, cada quien tiene su motivación, sus gustos, su idea de, de vivir. Eh, yo ya eh, ya estoy grande, ya debería de tener algunos hijos, todavía no los tengo y no sé si los vaya a tener. Es una, una etapa diferente de la vida de cada quien y yo creo que yo todavía no estoy preparado. Creo que un hijo a, a, ahorita en mi momento no, no, no sería muy factible. Entonces, no sé, no sé si en algún momento yo tenga hijos. Tú, Kempo, si, si piensas que todavía tienes que hacer muchas cosas antes de tener hijos, pues primero haz las cosas, supongo. Primero haz las cosas, y si eso te hace sentir bien, porque a veces eh, el, el hijo yo creo que debe de llegar en el momento que uno lo desea, en el momento en que uno ya lo espera, en el momento en que uno ya está eh, concentrado en que, Va a venir un, una criatura y que tienes que dar todo por ella. Voy, voy a recibir la primera llamada esta noche. Estamos en la rajada peludona. Buenas noches a todos. Historias de terror paranormales y misterios. Vamos a escuchar quién nos habla. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Víctor de Romita buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, mi hermano, ¿de dónde me hablas? Romita, Guanajuato, aquí cerquitas de León. Romita, Guanajuato, ¿sabes? Nunca había escuchado Romita. Bienvenido, mi hermano. Saludos hasta Guanajuato. Saludos. Oye, no sé, acabo de entrar el, el en vivo, no sé la temática que yo traía. Escuché medio alteradito, creo, para Guarea. Estamos iniciando, estamos desde cero, y vamos a platicar sobre fenómenos paranormales, misterios, terror. Hoy es una nochecita de viernes que sí se antoja unas historias con un cafecito. Sí, mira, de hecho vi, vi el, el título del en vivo, y por eso te hablaba rápido, porque desde ese uh -huh. tiempo que quería mandarte una foto de un primo que se tomó, eh, donde él vive tiene fama de que pasan muchas cosas paranormales, de okay. todo tipo, y se tomó una foto hace tiempo, y se ve algo al fondo, pero pues quería tu opinión, tú que has visto tantas cosas de eso, a ver, ¿qué opinión das sobre si se ve muy falsa o si... Si de plano si es algo que no habías visto bueno puedes mandar ahorita al whatsapp mientras, ¿sí? mientras te hablo Mándamela y la, la compartimos Estaría bien revisarla Y si te, y si te comento este, Ya ahí han pasado muchas cosas Me han pasado incluso a mí Ahí es la casa de, de mis abuelos de Al principio vivíamos ahí Y este... Y es tomó la foto que se mandó ahorita, Sí, sí, sí, mándamela. Ahí nada más que le censuré la cara porque sí me dijo que no. Ok, vamos a poner la, la fotografía, vamos a compartirla. Eh, estamos aquí viéndola. Uh, vamos a compartirla. <coughs> ok, vamos a compartir pantalla. Gracias a todos por los super chats, por las estrellitas en Facebook, por los eh, corazoncitos en TikTok, mil gracias gente. Estamos en vivo y en directo y estamos iniciando esta transmisión. Vamos a compartir pantalla y tenemos aquí el WhatsApp. Y bueno, aquí ya tenemos la imagen. Eh, gracias a Nicolás Santillana que nos mandó 8,900 pesos colombianos, saludos, ojalá ocurra algo bien paranormal, 8,900 pesos colombianos, a ver, déjame preguntar nada más cuánto es eso, Alexa, Alexa, ¿cuánto es 8,900 pesos colombianos en pesos mexicanos? 8,900 pesos colombianos, son aproximadamente 41 pesos mexicanos con 2 centavos. Muchas gracias, muchas gracias Nicolás Santillana por esos 40 pesotes, eh, gracias, mis hermanos, gracias a todos. Y bueno, mi hermano, ahora sí estamos viendo en pantalla la fotografía. Sí, él me la pasó ya con, creo que le dio un aumento de brillo nada más, leve. Sí. Pero pues, mira, ahí está, es la parte izquierda hacia abajo y se alcanza. Ok, ok, no. sí, sí, sí, se ve muy claro, está del lado izquierdo. Eh, ahora ¿no? lo que sí tú... La cosa que puedo decir de ahí es que es infactible que sea alguien con un disfraz. Si en dado caso llega a estar editada, sí. que no lo descarto, tendrá que ser algo digital. Pero a mí la verdad se, me, se ve muy bien la imagen eh, para, pues ahora sí que para mi percepción de no editor, ¿no? Pero sí, sí con alguien con disfraz es infactible ahí porque, pues no, te digo, ahí tienen como un tabú precisamente por tantas cosas que han pasado. Algo de esa índole sería inadmisible dentro de esa, dentro de esa familia. Para quitarnos, para quitarnos de dudas, eh, nos gustaría, o sea, estaría muy bueno que hubiera una fotografía del mismo lugar de día para ver qué hay en esa parte, no es una fotografía editada, se alcanza a notar en, en el pixelaje, todo está uniforme, eh, se ve un rostro, pero también no se ve tan bien el rostro, parece que no tiene cabello y se ve también un cuerpo, Incluso de, de ese color como como como rojo como un, un tono así como ocre eh, sí parece como alguien o, o sea aquí está en su casa está en la casa de dónde porque está vestido así cuál era el contexto de esta fotografía mira el contexto rápido es que bueno aunque ahorita ya no soy mucho tiempo este me reuní con los activos y él pues acaba de salir de una de sus reuniones por eso te digo que es un uh -huh. tema tabú en, es, en esa familia ¿me entiendes o sea, ustedes? Okay. Imposible todo eso eh, yo creo que acaba de salir y se tomó la foto pues a él le gusta mucho tomar fotos entonces me imagino que salió y se la tomó entonces uh -huh. sí eh, me parece una vez yo escuché que exist, escuché que existía esa foto y por ahí se la le insistía a él que me la pasara y más pues, no, me dijo porque le dije se lo voy a enviar un amigo y me dijo, ah, pues a quien sea, nomás tápale la cara no que no me vea yo atrás, pues no hay nada, realmente es la pared está una jardinera ahí enfrente de la cosa esa que se ve ¿Sí? y hacia atrás ya no hay nada más te digo, obviamente, pues sí pasan cosas y tú no no digo pues que sea algo pues la prueba más grande de, de lo paranormal, nada más que te, tenía tiempo que la tenía y quería enviártela y dije, pues tú que tienes este, mala experiencia con esas cosas, a pues, lo mejor le podrías ¿Hay algún fallo, por decirlo así? Sí, está, interesa, está interesante si sí, se ve como que es una persona, se ve el rostro, se ve el cuerpo. Por eso estaría súper bien una foto de día para ver si hay algo más ahí y, y poder descartar que sea una pareidolia, una pareidolia que a lo mejor haya un objeto ahí, que haya flores o un, un arbusto diferente, etcétera y que es lo que estamos viendo es una paraidolia, pero a lo mejor incluso puede ser una persona que estaba pasando ahí, no sé, si sí se ve como una persona, eh no podemos saber si en verdad esto sea un fantasma, sea una entidad, o incluso un extraterrestre, como dicen en los comentarios, pero de que está interesante, está interesante, sí, sí puede pasar como una, como evidencia de un fenómeno extraño, quizá puede ser la paraidolia, pero no lo sabemos tampoco, solamente podemos apreciar la fotografía, no la puedo hacer más grande, pero yo creo que la vamos a recortar y subir en la página de Facebook, si me das autorización, para que la vean mejor. Sí, cómo no, de hecho él mismo, pues yo es que tengo que le gusta la fotografía y eso, sí. le la recortó, le no sé qué cosas le aumentó ahí, de, ah mira, de hecho aquí, aquí la tengo, te la voy a enviar ahorita. Ah, está recortada. Sí, ya la recortó él y ahí no sé qué filtro le uh -huh. aplicó, y okay. ahí se ve medio extraño. Me recuerda mucho a este ser que salía en... Es, hay una película de stop motion donde viajan con Mark Twain, me parece, y llegan como a una isla en el espacio uh -huh. sí, y se salen una especie de, Se parece mucho, sí, sí, sí. No recuerdo como un si rostro. Era. Ay, no puedo creerlo. ¿Es en serio? O sea, esto sí ya se ve extremo, ¿eh? O sea, es completamente es como un maniquí, como, como un extraterrestre. Ahora sí se ve de aterrador, ¿eh? Se ve como el rostro de un muñeco. Y el cuerpo también se alcanza a notar. Sí. Y realmente te digo, si fuera otra persona, yo diría... Eso a lo mejor lo editó, ¿no? Sí. Pero te digo, de a vos sé que ahí pasaban muchas cosas. No solamente en esa casa, en toda una área grande de ahí. O sea, vecinos de varios lados, en un radio, en un diámetro a la redonda como de unos 300 metros, yo creo, sí. presenciaban muchas cosas y no solamente como los de la familia, sino otra gente que iba ahí luego de visita, este, luego ven duendes, luces, brujas, este, personas con cabeza de caballo, ya que ahorita ya suena a meme, ¿no?, con el meme ese de, de la máscara de hule de cabeza de caballo. Sí, sí. pero pues te estaba hablando que pues, contaban eso hace varios años una tía ya viejita eh, pues una vez horrorizada se metió ahí gritando que pues, hijos, o sea nosotros primos y así que estábamos jugando y un lado de nosotros andaban unos muñecos amarillos muñecos amarillos, o sea cosas así random, ¿me entiendes? o sea ni siquiera es algo como que eso pasa siempre, sino que es una cosa tras otra, tras otra todas distintas y a final de cuentas pues ya ahora sí que pues quedó en una foto. Ok, pues mira, aquí como la puso tu primo, se ve completamente el rostro, incluso como de plástico, parecería así ser un muñeco, el cuerpo se ve muy rígido, si ese es un cuerpo se ve muy rígido, así que si eso estaba ahí al momento de tomar la fotografía, tuvo que ser un maniquí porque no hay de otra, porque no sé, se, se ve muy real aquí incluso los ojos no sé si los haya retocado o no o la nariz si los retocó pues bueno ya le dio completamente el rostro pero sí sí se nota que puede ser una entidad ahí yo no sé si fantasmal pero estaría interesante pues hacer algunas pruebas en el lugar para ver si hay respuesta porque esta fotografía parece incluso que, que la aprovechó esta entidad al, al ver que tu primo se estaba tomando la fotografía. No sé si de pronto puedan hacer eso. No sé si sea un fantasma, un extraterrestre, un muñeco, pero está muy interesante esta fotografía. Me gustó bastante. Sí, no, pues en cualquier otra ocasión también te, te marco, te cuento alguna de las anécdotas, aparte de esa que hay, que hay bastantes. Sí. Y te digo, o sea, no, no es como para no te la mostraba como para obtener como una resolución definitiva, sí. pero pues sí como una curiosidad de cocinas pues sí, es que pasan por acá, Sí. y pues también para mostrarle a la, a la gente. ¿Esto sucedió dónde? En Romita. En no. Romita, Guanajuato. Pues. Romita, Guanajuato. Gracias. Está, está muy interesante, está muy buena, me gustó. Muchas gracias. y sí hay que mantenernos en contacto por si de pronto tienes algunas otras historias, evidencias, te agradezco inmensamente que hayamos iniciado con esta, que es muy interesante, me gustó mucho la fotografía, casi me mandan, sí, muchas fotografías, pero eh, no son tan, tan visibles como esta, esta sí me quedó, me dejó impactado, ¿eh? se ve como un maniquí ahí. Sí, a, a todos también, okay. pero te digo, y pues ya, pues muchas gracias por recibir la llamada, y estamos en contacto, pues, muchas gracias. Un abrazo, que estés bien, saludos. Sí hasta Romita, Romita, Guanajuato, Chilanguita Gandhi dice, Ox, yo tengo fotos de Orbs, y un duende donde vivía mi mamá, estaba un portal abierto y pasaban cosas, he buscado a personas para que me digan qué pasa en esa casa, mi mamá ya no vive más, hay, pero las fotos las tengo, y te hablo de hace 15 años, más o menos, o 10 años, Chilanguita, pues mándamela al WhatsApp, y platícanos la historia, mira ahí te, voy a, te va a aparecer el número, para la gente que me está viendo en TikTok, el número es, si me hablan de fuera del país, más 52, 722, 647, 2286. Si me hablan de México, solamente marquen 7226, 47, 2286. Estamos en La Rajada Peludona. Buenas noches, ¿quién habla? Mi nombre es Mario Arturo. ¿Cómo estás, Mario Arturo? De la, de la, um, Mario. ¿De dónde nos perdón, hablas? Es que soy de la, soy de, de la ciudad de Campeche. Muy bien, Mario Arturo. Bienvenido desde Campeche. ¿Puedes acercarte un poco más tu teléfono para que te escuchemos fuerte? Uh, sí, claro, perdona. Ahí es está que, perfecto. Uh, Hace unos días hablé porque me, me, me metí en unas unos, en unos cuantas cosas que la verdad me arrepiento, rituales, conjuros, que, que yo solo por curiosidad quería buscar. A ver, cuéntame desde el inicio, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué sucedió? ¿Qué conociste? ¿Y cómo empezaste a hacerlo? Bueno, primero empecé a sentir un poco de ira hacia mí. Mis hacia mis maestros, quería un maestro que siempre me estaba fastidiando, y yo me aconsejaron hacerle un conjuro, empecé a, traté de hacerlos, pero luego me arrepentí, dije, eso es una niñería porque le voy a hacer algo así a un maestro, y de la nada, algo, algo pasó, algo me llamó la atención, el ocultismo cada vez me pasó más y más, Ah, investigaciones de demonios, nombres, cómo conjurarlos y cómo llamarlos. Ok, ¿cuántos y, años tienes? Ah, ya tengo, ya tengo 22. ¿Y eso sucedió hace cuánto? Hace como unos tres años me parece. Ok, entonces cuéntame, empezaste a, a interesarte por el ocultismo, por la magia, seguramente por la magia negra y todo ese tipo de, de hechizos. Sí, sí, y ay, de la nada empecé a dejar. sabía que me estaba haciendo mal, me empezaba a sentir más sensible, por alguna por alguna razón me empecé a sentir más sensible cada vez, la, las sombras parecían casi como que se movían, era, era algo terrible, y yo lo dejé, lo dejé por un tiempo, y, luego, y ahí fueron donde las cosas. Y después de eso te llamé y te lo conté. Ok. De, okay Después de eso, de eso las cosas se empeoraron. Ok. Los, empecé a tener sueños muy vívidos con animales que me, que me atacaban: escorpiones, ah, murciélagos, arañas que recordían mi cuerpo completo. Ok. Y cuando despertaba de esas pesadillas. Yo de la nada sentía que todos, todos esos animales estaban donde yo estaba acostado. Tratado, me despertaba y trataba de quitármelos. Sí. Pero no había nada ahí. Ok, ok. ¿Esto fue a raíz sí. de que empezaste a buscar temas de ocultismo? Oh. Más bien cuando lo dejé. Cuando lo dejaste. Como que no, era como si no me querían dejar ir. Ok. ¿Tenías mucho miedo? ¿Tenías sensaciones de, de temor cuando soñabas esto? Sí, muchísimo. Pero luego vino el peor sueño. A ver, cuéntame. Que fue el último. Y la verdad... Ah, también Me afecta muy, perdón si me ves cortando, pero es que sí me afectó mucho. No te preocupes, tómatelo con calma, estamos escuchándote y con toda confianza y tranquilidad nos puedes platicar. Ok. Yo un día soñé. Estaba en mi casa tranquilo y de la nada me dicen, corre, corre, corre, uno de mis hermanos. De la nada escucho golpes y más golpes en una, a una de las puertas. Y yo salgo corriendo. De pronto todo mi alrededor empieza a cambiar, empieza a aparecer otras cosas un hospital en, un, en el otro estoy en una estoy en, una, en mi escuela en otro estoy en un campo de maíz no sé ni siquiera qué sentido tiene eso ok y, y así fue algo me estaba persiguiendo algo me estaba persiguiendo hasta que me, alcanz, me alcanzó Ok ¿Y todo esto eran y diferentes era sueños sí. no sé era como si alguien estuviera haciendo un collage con mis, con mis ideas, con todo lo que había visto. Y lo pusiera en un sueño. Sé que suena raro, pero sentía como que alguien estaba jugando con mi cabeza. Ok. Para, dar, para torturarme nada más. Ok. De la nada caigo inconsciente y despierto en una mesa con un montón de platos extraños. Y el ser se aparece junto a mí. Ok. Tenía, no sé por qué tenía esa forma. Tenía una, parecía el de una, peli, una película que vi de un tipo con clavos en la cabeza. Ok. Pero no se parecía nada. Porque este de la nada sacó un cuchillo y empezó a cortarme los dedos. Okay. Uno, uno me, me cortó dos y empezó a comérselos lentamente viéndome, hasta que no quedó satisfecho. Tomó una sierra y me cortó una de las piernas. Luego de eso sacó un te, agarró un tenedor y me sacó una y me sacó un ojo. ¿Con el tenedor te sacó un ojo? Sí. ¿Qué pasó después? Todo eso, yo no me defendí, no hice nada para escapar. De la nada la criatura empezó a dejar ritmo. Se fue un momento y de la nada trajo una persona, una persona importante para mí, una muchacha de la que estaba enamorada, de la que estaba enamorado. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Joko. Yoko, ok. Y nos quería lastimarle, quería lastimarle, hacer lo mismo que a mí. De la nada, la puso la puso al lado mío y para que lo viera. Y yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero me, me desaté y lo dejé inconsciente. Le dije a Yoko que desaté a Yoko y le dije que huyera. Ok, pero, pero ya no tenías, ya no tenías dedos. Solo de una mano me quitó como dos. Ah, te quitó dos dedos de una mano, ok. Oye pasó. Yo no voy a estar pero oye Oye, pero no tenías pierna. Me arrastré como podía. Okay. Ok. Y yo entendía qué pasaba en ese momento. Okay. Pero de la nada algo pasó, algo me, algo me llamó, algo me, algo, me, algo me hizo, algo me dijo, no te vayas, quédate. De la nada, de, por alguna razón, tuve la puerta, tomé un cuchillo y cuando ese, esa cosa se, se levantó, se lo clavé, se lo iba a clavar, clavar en la cabeza. Estaba a, punto de, estaba a punto de hacerlo. ¿Se lo ibas a clavar con la cabeza? Sí, pero cuando estaba a punto de hacerlo, ¡puf! todo se iluminó y se, y se fue. Ok. De la nada aparecí. En una, en una extraña habitación, sobre una balanza. Oye, pero no tenías ojos. paredes. Sí. Porque te, Todo, lo, te, te lo quitó. Como si nada hubiera pasado. Ah, okay ahí ya, no, ya no sé. ya habías vuelto a tener ojos, dedos oh, y bien. la pierna también. Como si nada hubiera pasado. Ok. Estaba, pero estaba en una especie de balanza, no sé. Con pilares dorados y unas paredes de, de color rojo frente a mí había alguien que me, so, que me sonreía y sostenía una pluma okay. de la nada la, la balanza se movió y se y se, y se y se y se nivelo sí yo de la de la nada y nada más desperté ok pero me sentí me sentí diferente, casi como, como si todo mi cuerpo estuviera, estuviera irradiando, no sé, algo. Llamé a, mí, llamé a mi padre. Ahí a mi madre los desperté para que me ayudaran. Sí. Y me, y me, y me dicen algo. Y les digo, por favor, ayúdenme, no sé qué cómo está pasando, estoy muy alterado. ¿Qué dijeron tus papás? Mi madre me toca y me dice... Arturo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, hijo? Porque está sirviendo, Arturo. Está sirviendo. Y mi padre me di, y No sé qué pasó. Ese día ellos me llevaron al seguro. Aunque era todo de noche. Me llevaron, y no sé, esperamos. Me pasó por un rato. El doctor dijo que era un ataque nervioso o algo así. Sí. yo honestamente no sé qué pasó ese día o qué fue pero las pesadillas se detuvieron ok a aunque honestamente no quiero volver a tener esas pesadillas, se siente como si aún de hecho al contar la historia aún me duele aún me duele el ojo ok, eh, ¿cómo fue que se te quedaron las pesadillas? no lo sé simplemente desaparecieron Ok, ¿no te dieron algún medicamento? No, simplemente desaparecieron y yo ni siquiera supe qué pasó. Ok. Ok, sí. ¿y ya no te has vuelto a meter en este tema del ocultismo, de la brujería, magia negra? Algo así. ¿Todavía? Ultim no, ya no, pero siento que de alguna manera sigue sigue ahí, o sea, nunca se va a ir, solo no la alejé, no la, no la, no la alejé, tampoco la atraje, pero sí la traje, y aún así, aunque se haya ido por completo, siento que no, no simplemente, se, nunca se fue, solo la perseguí ahora. Ok. ¿Y todavía está contigo esa sensación? Bueno, ¿cómo cuál es? De, ¿De miedo y...? Sí, sí, ya no, totalmente desapareció. A veces, a veces lo siento, a veces siento que, que está, ya sea en una, en una casa, en un, en un lugar o en, o en una zona específica, muy bien. A veces de noche. Sí. A veces de noche. Pero sobre todo en una zona en especial en mi, de donde vivo. No sé si conoces. Hay una parte en el en los cerros de encima donde está el, el fuerte de Campeche. Ok. Ahí es donde ahí es donde puedo sentir más que nada una energía como pesada. Gol, de golpe. O sea, tú crees que sí, sí. tú crees que al estar eh, estudiando este tema de lo oculto y demás se te haya hayas abierto un portal para que las entidades malignas estén contigo? Mm, no, no, yo creo que simplemente abrí, abrí una puerta que abrí una más que nada, ahora siento que, to, que todo a mi alre, a todo a mi alrededor puedo sentir esa energía tanto positiva o negativa, pero lo que creo yo es que no, hay, no existe buenas o malas o malas personas, solo o seres, como quieran llamarlo, pero existe, con, yo lo llamaría consecuencias. Okay. Atraes, lo que, atraes lo que das. Inclusive si es algo diminuto, no sé, como insultar a una persona o denigrar. De alguna manera estás generando esa, esa fuerza en ti. Y eso se ve reflejado de alguna manera en nuestro mundo o en nuestra propia, o en nuestra propia realidad, ya sea afuera o dentro. Muy bien. Muy bien, mi amigo. Entonces... Pues afortunadamente ahorita estás mejor, tienes sensibilidad a lo que sucede a tu alrededor, pero ya ha pasado esta angustia que tenías cuando dejaste de checar los temas ocultistas. Te agradezco que nos hayas llamado y contado esta historia. ¿Ya nos habías hablado antes? Sí, había hablado antes para contar lo que, cómo lo hice. Ah, ok, okay. Pero luego pasaron estos efectos, llamaría efectos secundarios. sí. Muy bien, muy bien. Cualquier otra cosa que te suceda o nos quieras platicar, se te haya olvidado, pues con gusto puedes volver a llamar y nos sigues diciendo, ¿te parece? Gracias, Oscar. No, a ti, no mi Igualmente a ti, que sueñes bonito, que no haya pesadillas. Gracias. Saludos. Un abrazo para Quita, Quita, que nos mandó 20 pesotes. Dice: Hola, Ox, una entrevista con la habitación oscura. La habitación oscura. Sí, sí, sería bien. ¿Quién, ¿Quién es La Habitación Oscura? Es un canal de YouTube, La Habitación Oscura. Saluditos desde California, dice Lisbeth Ruiz, que nos está viendo desde TikTok. Un abrazo. Confección, filtran, cambian ese título a historias de terror reales. Saludos a toda la gente que nos está viendo en TikTok, también a la gente que nos está viendo en eh, YouTube, Facebook y otras redes sociales. Estamos en la rajada peludona y nos pueden llamar para contarnos sus historias sobrenaturales. O también podemos hablar de algunos temas mientras alguien decide contarnos. Saray Artaga dice: Buenas noches, otra. ¿Cuándo haces un live con Joshua Luke? Eh, no, con Joshua Luke nunca, porque Joshua Luke eh, eh, dice cosas, dice mentiras. Dice mentiras, Joshua Luke. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Marco ¿Cómo estás Marco? Bienvenido Hola, buenas noches Buenas noches Ya te había hablado antes, este, no sé si te acuerdas de mí eh, eh, A ver, cuéntame, ¿cuándo? Este, ya tenía un buen de tiempo que te había hablado. En el live pasado, antepasado, creo. Sí. Estabas hablando de que estabas pensando en hacer un, un museo de criptozoología. Ok, sí. Bueno, este, te iba a decir, yo soy un escultor. Sí. Y no sé si quieres que te ayude. Eh. Pues podrías mandarme un WhatsApp y estamos a, a, en contacto para ver qué, qué podemos, en qué podemos trabajar juntos, ¿de dónde eres? Del Estado de México de Tecama. Ah, muy bien, pues sí, podrías dejarme tu, tu WhatsApp y nos podemos comunicar, a lo mejor sí se puede hacer algo. De hecho yo me dedico más a hacer esculturas pequeñas, así como de, de colección. Sí hecho este, así, extraterrestres chiquitos y todo eso y, o sea, de, de críptidos también. Ok, y esas esculturas, ¿con qué las haces? Eh, con resina epóxica. Ah, con resina epóxica, bueno, debes hacer muchas, muchas figuritas para que se quede una línea completa, ¿no? O si sea, así lleva su, su gran sí. labor. Ajá. ok. Pues podríamos ver qué tanta producción puedes sacar y a lo mejor podemos hacer unas figuras conmemorativas para que si se hace el museo o esa exposición, pues se puedan eh, vender esas figuritas. Sí, si te gustas, te, te puedo mandar unas fáciles. o sea, así ¿tienes de regalo. Tienes fotos sí, de sí, algunas para que, si que no las. Ves. Tienes fotos de algunas para que las veamos ahorita. Eh, sí, si quieres te las mando. Sí, por favor, aquí al WhatsApp. Órale, pues, entonces ahorita te las mando y pues ya. Ahí pues, nos contactamos. Mira, bueno. Ok. Ok, gracias. Que estés bien. Igualmente, hasta luego. Bye, Marco. Ceci Almar dice, ¿por qué dice que Joshua Luke dice mentiras? O sea, ¿sus videos son falsos? Eh, deben de ver mis videos, ojalá pudieran checar mis videos para la gente que me conoce recientemente. O sea, a lo mejor no, no sabe la trayectoria, no sabe las investigaciones que he realizado. Yo fui a la tienda de Joshua Luke y Joshua Luke me dijo que él no quería saber nada del tema, que a mí no me daba entrevista ni nada, que ya lo iba a dejar por la paz y solo me mintió a mí para que no investigara. Él sí comenzó a hacer muchos, muchas cosas del fenómeno paranormal, comenzó a seguir con su historia, pero cuando yo fui a investigar y a verificar que eso fuera real, dijo que no, que no iba a sacar más el tema, que incluso un padre ya había ido a su casa, y que le había aconsejado ya no hablar más del tema, y solamente me dijo eso para que no lo investigara, o sea que Joshua Luke no, no dice la verdad, buenas noches, ¿quién habla? Hola Osla, buenas noches, ¿qué habla Salvador? ¿Cómo estás Salvador? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, esta es mi segunda llamada que te hago yo creo en los últimos tres meses, este, ya te había llamado antes y te había contado una historia que me había pasado de, con electricidad, no sé si recuerdas de allá de Chapala, Jalisco ok, ¿qué pasaba con eso? bueno, mira, bueno la historia que tengo, te voy a contar ahorita este, lo vi en carne propia yo era muy ingenuo a eso de la brujería y sí. pues esas cosas pues sí. como dicen, hasta aquí uno no lo veré pues lo cree Claro. Entonces, yo eh, hace como, ¿qué será? Como en el 2006, como en el 2004, más o menos, eh, era un tiempo en que yo estaba en Estados Unidos. Sí. Entonces, este, uno de mis hermanos tenía un niño chiquito de meses, el cual, pues, la verdad, no, no puede, casi no podía dormir. De noche lloraba mucho, lloraba mucho. Y, pues, lo llevó con médicos y, pues, le decían que simplemente que... Que era estrés, que algo que no le caía bien alrededor, pues, de la casa, pero ¿Sí? que no podían decir qué. Entonces, este, en esos entonces, uno de mis hermanos andaba con una persona que se dedicaba a eso de la brujería. Okay. Entonces, pues, este, le, le comentan a, ella, a esa persona, pues, ella estaba aquí en México. Entonces, este, echó sus cartas y esas cosas y dijo: No, es que el niño lo tienen trabajando el niño lo quieren, este, pues a, a pasar a mejor vida. Ok, o es sea que, que le querían hacer una venganza estar. o algo así. Exactamente, y, y le dijo quién y todo, y dije, y, y pues mi hermano se sorprendió, dice ¿cómo sabe tanta información? ¿Alguien le dijo? o cosas así. Sí. Y total que le dijo, no, dice, pero para hacer traer, pues, ese trabajo yo tengo que ir para allá. Y, y vas a ver, si no hubo resultados, pues vas a ver, te regreso tu dinero, lo que me pagaron para ir para allá, de okay. hecho, esta persona pues no tenía papeles y entre varias hicimos una vaquita y pues le pagamos el coyote y todo okay. entonces, este pues, todos los hermanos nos reunimos en la casa de este hermano, vivíamos en partes diferentes todos en California, pero en partes diferentes entonces tuvimos que viajar, hacer ese esfuerzo, yo pediría hacer mi trabajo, y mis otros hermanos también, entonces eh, cuando llegamos esa noche, pues sí, la verdad, a mí me dolía mucho la cabeza en la casa, o sea, en, en mi nuca, ¿verdad? pero yo no sabía por qué, yo dije, bueno, voy a tomar una pastilla y que se me quite, pero pues yo no sabía todavía muy bien qué pasaba, o sea, decían que estaba el niño malo y que le iban a hacer que, quitar el mal de ojo, cosas así, okay. entonces resulta que esta persona, pues dice, miren, esta noche va a ser pesada, no van a dormir a gusto, no van a dormir bien, van a escuchar tal vez que toquen las ventanas, van a escuchar que a lo mejor el el ruido el, el aire fuerte golpeé, cosas así, y pues yo la verdad dije, bueno, pues a ver si es cierto, o sea yo bien dije, bueno, pues estábamos en la cocina, tomando café, eran como las, ¿qué? las doce y media más o menos, sí, pues muy ingenuos nosotros, y esta persona pues estaba haciendo sus cosas, pero pues yo pensé que iba a estar como en las películas o las novelas, y echando no sé, pósimas o cosas así, no, la verdad, estaba como orando, y con unos rosarios, luego con unos, este, con la imagen de la Santa Muerte, cositas así, prendiendo inciensos, y, y rezando en voz baja, no sé qué decía, entonces, allí en la sala, estaba un, un, este como si fuera un portabebé, no sé cómo es el nombre, eh, como No, más bien como un andador, pero no, no recorre, simplemente es para que sientes al niño sí. y le pongas juguetitos ahí y como que tiene resorte, nada más como, eh, como para que estiren los pies. No sé cómo se llame, no sé si los ubicas. Mm, no, pero es como un asientito, supongo. Mm. Sí, sí, pero es nada más como para que el, el niño esté parado y moviéndose, pero no se puede recorrer porque no tiene llantitas. Ah, ok, bueno, ok, ok. Ya, ya entendí ah, Entonces... Entonces, este, estábamos, tenía juguetitos ahí y vemos nosotros estábamos tomando café y de repente quedó un brinco, en la condenada cosa esa, pero un brinco, te estoy hablando, que se elevó como un medio metro, no exagero hasta arriba, pero un medio metro sí saltó, ¿por qué? Porque se la dio por completo y, y unas cosas salieron así, pues como medias disparadas. Entonces, todos volteamos y dijimos, ah, cabrón, pues, ¿qué pasa? Sí. No, la verdad, ahí sí ya me apaniqué y este no dije pues ahí la vemos mejor vamos a, a acostar dije ya estuvo y a lo mejor de ahí puede ser que esa superstición de uno este pero sí se escuchaba como que golpeaba mucho el aire en los vidrios este no escuché voces pero sí es como zumbidos o así o sea sí y la verdad no pude dormir esa noche entonces qué pasó el día siguiente dijo esta persona saben qué ya la va llevamos de gane, Sí. Falta hacer otras dos cosas bien importantes, y con esto, este, no la chin, así dijo, a esa, a esa bruja, ok, ¿y qué? Le dijo mi hermano, pues él ya se, se, se puso más tranquilo, porque el niño como que dormió un poco mejor, ¿qué vamos a hacer? Mira, me vas a llevar a un parque, y le dijo, aquí está este parque, está cerca, así, se lo describió, sí y siendo que esta persona nunca había ido para allá, entonces, dijo mi hermano, bueno pues vamos para allá, y ahí vamos todos, y, y la dejamos sola la persona, y andaba caminando y todo, y dijo mira a ver, y, ah, y para eso le dijo, te traes una pala o algo para escarbar, oh sí, pero en todo momento nosotros la estábamos viendo a ella, ella nomás estaba como caminando así, que iba a ser, que iba cosas? a hacer qué iba a ser, iba a liberar al niño de... No sabíamos no sabíamos exactamente qué iba a hacer. Ajá. Simplemente dijo, llévenme al parque. Entonces, y traigan algo con que escarbar. Entonces mi hermano se llevó una pala. Entonces ya cuando, este, tardó como 15 minutos. Y dijo, venga para acá. Y le dijo mi hermano, escarba aquí. Y empezó a escarbar. Y la tierra no se miraba que estuviera removida. O sea, era pasto, pues. Okay. Y empezó a escarbar, empezó a escarbar. Y va sacando una bolsa negra. Y estaba este la imagen de del pues, niño miraba como ya, como ya, sí sí era del niño porque la reconoció mi hermano, yo sí. pues, sinceramente yo no, no, no estaba ahí como para ver, si sí, esa es la foto de él porque se miraba media este con sangre y cosas así. Sí. Pero por la vestimenta dijo mi hermano que sí era. O sea que conocía la foto, pues dice, yo se la tomé, como okay. no voy a saber qué es de él. Okay. Y inclusive esa foto dice que se la había perdido, que no sabía, bueno, pues total que se liberó eso, la otra cosa que iba a hacer, dijo, mira, le dijo a mi cuñada, vas a ir con esta persona, este, y vas a entrar a su casa, por cualquier motivo, ella te va a negar la entrada, pero tú, las y tienes que entrar a la casa, una vez que estés en la sala, dice, ella tiene una mesita, y tiene varias fotos, okay. tiene unos búhos, unos búhos, dice, como de unos 20, 30 centímetros, y esos búhos siempre están vigilando esas fotos, dice. Este, o sea, somos familiares pues. Entonces, nomás no quiero entrar detalles porque después me voy a meter en broncas. Pero total que todas las, nuestras fotos estaban ahí. Ok. Y nos estaban vigilando a esos búhos. Y le dijo, pídele esos búhos y no se va a negar. Tal vez te va a decir, ¿para qué los quieres o qué vas a hacer? Tú nomás dile que te gustaron mucho y los vas a poner de adorno en tu casa dice, ya cuando te los entregue, dice, la brujería cayó, porque esta señora era santera, entonces, le dio los búhos, sí. y se fue mi cuñado y ya los llevó, dice, aquí están, y sí la verdad, los búhos medían más o menos como unos 22, 22 a 25 centímetros, yo hasta dije, a ver si es cierto, porque lo puse con mi mano, como una cuarta, dije, no, más o menos como unos 22 centímetros, o sea, así atinó, okay. y como arte de magia el niño todo ese día durmió, o sea, no lo despertaban, hasta de mi hermano decía, no, no, despiértalo, pues, que decayó cayó, ¿Okay? y le dijo, le dijo a esta persona, no, no te preocupes, este la verdad, él, él está recuperando su sueño, su hábito, dice, y, y no sé qué crucifijos le dejó, el chiste es que, pues desde ese entonces, este, mi sobrino, pues ahorita, él ya tiene como unos 18 años, creo que está mayor de edad es, porque eso pasó como en el 2004, entonces, este ya durmió bien desde ese entonces, y la verdad, desde ahí, o sea, yo no creía. Y, y la verdad, pues hasta que uno no ve, no cree. No sé si te, te haya pasado algo parecido. Estuve viendo yo el del brujo mayor cuando lo entrevistaste. Sí. Y muchas de las cosas que estaba diciendo él, este, la verdad, este, mi, esta persona las hacía. De okay. hecho, como dijo él, dijo una cosa que a lo mejor muchos no saben. Pero conseguir las cosas sí es muy difícil. Sí. Una de las cosas, una de las cosas que se tuvieron que conseguir, Osla, fue Coral Negro. ¿Coral Negro? Y negro, sí. ¿Y dónde se yo, yo y dónde se busca ese NAF? Mira, te voy a decir yo cómo lo conseguí. Yo, yo, este, busqué en eBay, en ese entonces, y contacté a un buzo que era un gringo, pero que él vivía, creo que en las Bahamas. Ajá y él, él era un buzo, así me lo contó él, de hecho me mandó fotos y todo, yo le dije, no, pero yo quiero que realmente sea coral negro, sí y, y esta persona quien me lo pidió, bueno, quien hizo el trabajo me dijo, mira, es que es difícil porque no se da en todos los lugares, y está muy abajo, y algo así me dijo, entonces fue lo mismo que me dijo el buzo, mira, yo no puedo conseguir muchas piezas porque la verdad se me hace muy difícil porque al momento de que lo corta, o no sé qué tiene que hacer, este no tiene que tardar mucho, porque se le hace mal, o algo así, o sea, no, no te quiero echar mentiras, pero tiene su chiste, pues, cortarlo, entonces, dos piezas pequeñitas, te hablo como de dos piezas de 10 centímetros, sí. en ese entonces, con tu envío, yo tuve que pagar como 200 dólares, okay. o sea, ¿te imaginas? Y sé que, sé que, a la, eh, eh, he visto, en, en muchas entregas de trofeos, eh, de... No sé si de música o así, les dan un regalito como un trofeo y es de coral negro. Esa es una piececita. Yo después empecé a investigar de eso porque el mismo buzo me lo dijo. Entonces yo investigué y sí vi fotos de piezas negras chiquitas que parecen como hueso, pero dice que es coral negro. Ok. O sea que es, es, es caro, pues, pero porque es difícil sacarlo. Y la verdad, eso fue lo más difícil que se me hizo conseguir. Creo que se nos hizo conseguirlo, pero al final lo conseguimos y se hizo el trabajo. Que no sé en qué lo usó, pero pues hace eso. Ahí se hizo. Muy bien. Pues sí, Esto fue lo que me pasó. Y, y tengo otras historias. ¿sabes? Después te claro. llamaré. Dale chance a otros. Claro. Este, ¿verdad? Y pues gusto en, en saludarte otra vez. Y aquí estamos al pendiente en tus en vivos. Que estés muy bien. Un abrazote. Gracias por la gracias, llamada y contarnos. Gracias. De nada, hasta luego. Bye. Me quedé con la duda del coral negro. Alexa qué es el coral negro según wikipedia los antipatarios también conocidos como corales negros por el color de sus esqueletos son un orden de cnidarios antopozoos relacionados con las anémonas de mar ya que ambos pertenecen a la subclase hexacoralla y comparten una simetría hexameral en su estructura anatómica su aspecto recuerda a un arbusto sus tejidos vivos son intensamente brillantes Ok, o sea, si sí existe el coral negro, dice eh, Alexa. ¿Dónde puedo conseguir coral negro? Aquí hay algunos lugares: uno, coral negro en Boulevard Cuculcán, dos, coral negro en Avenida Calle 5316, tres, coral negro, y cuatro, coral negro en Avenida Lo Blanco. <risa> no sé qué, qué me haya dicho, Alexa, pero bueno, no, no creo que sea fácil también conseguir el coral negro. Entonces, pues, ahí está, ahí está lo del coral negro, que se usa también para brujerías, para hacer este tipo de trabajos, y sí, es difícil, y no sé por qué coral negro, ¿no? No sé a quién brujo se le ocurrió que de pronto diga, ah, le voy a hacer una brujería a alguien, pero con una cosa bien loca, una cosa que esté bien pinche extraña, como... Ay, voy a contestar la llamada y ahorita sigo. Y hey, a ver gente, lo de Joshua Luke es falso, pero bueno, si quieren creer en el caso de Joshua Luke y tienda de Mario, adelante. Nadie, nadie les dice que no, que no les crean. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Oslad. Eh, me llamo Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿De dónde nos hablas? Hola Osla. muchas gracias, muy bien, eh, estoy bien, llamo de la Ciudad de México. Bienvenido mi hermano, pues platícanos Jorge, ¿qué nos quieres platicar? Okay. Muchas gracias Oslag, eh, son dos historias muy breves, no son de miedo como tal, pero sí son muy extrañas. A ver. Quisiera comentarte que hace algunos años, yo vivía en la casa de mi mamá y bueno, las cosas empezaron a salir muy mal. Sí. Yo no soy una persona tampoco que... Pues que se deje ir simplemente por las habladurías, soy un poco escéptico, ¿sabes? Pero como acaba de decir la persona que llamó antes de mí, sí. eh, a veces hasta que uno no ve las cosas, no las cree. Y te voy a decir algo raro, tal vez no lo no, lo, no lo crean la, la audiencia o tú, pero en una de las ocasiones que yo estaba pues muy mal, la ¿verdad? A veces yo salía y lloraba en el, pues, en el balcón de la casa... Eh, yo tenía dos gatos pequeños sí. Que andaban por todo el lugar La casa era muy grande, era de tres pisos Y era una casa antigua donde en el centro Era el patio Todos los cuartos estaban alrededor de la casa okay. Entonces yo por lo regular Siempre dormía de día Y en las noches salía ¿no? A, Me gustaba mucho ver la, la, El cielo de noche Y en una de las ocasiones Que las cosas estaban muy mal en mi casa sí. Recuerdo que yo, en, bueno, en uno de los pasillos, en el del centro, en la parte de, de abajo, yo vi como un gato muy grande, okay. y yo dije, yo dije bueno, creo que, creo que es uno de los gatitos, ¿no? Pero lo vi muy grande, como yo uso lentes, no los traía puestos en ese momento. Entonces, traté de enfocar un poco mejor, no me dio miedo en absoluto, de hecho, me dio mucha, mucha curiosidad, pero cuando se fue acercando hacia donde nosotros estaba, bueno, donde, donde yo estaba, yo vi que, de hecho, mis gatitas estaban jugando con la cola del animal, como cuando los gatos agarran algo con la pata y le pegan así como varias veces repetidamente. Uh -huh. Y vi que el animal era más grande. Entonces, cuando me acerqué a verlo un poco más, me di cuenta de que era, tal vez desde risa pero no tengo por qué mentir. Era un zorrillo, pero muy grande. Ok. Y iba caminando por el pasillo. Y de hecho, se paró en seco así cuando me vio. Y yo lo vi, y yo vi cómo volteó a verme muy lentamente. Ok. Y, y las gatas se quedaron como jugando con la cola y el, y el animal como que a, por, a propósito movía la, movía la cola. Entonces yo, no sé, fue mi ignorancia tal vez, no sí. tuve ningún miedo. De hecho yo tenía una pequeña jaula, que sí. era absurdo lo que hice porque el animal no iba a caber en la jaula, era para meter a los gatos de hecho. Y yo cuando bajé eh, no había absolutamente nada. Te voy a decir que, bueno, pudo haberse metido por algún lugar, todos los cuartos estaban cerrados, no había ningún lugar. Esa casa estaba, de hecho, en una calle muy curiosa donde era un triángulo y las tres, pues, las tres calles que estaban formando el dicho triángulo eran sí. avenidas muy grandes. O sea, no había manera, o sea, no había como una especie de barranca o bosque o algo así como para que un animal de ese tamaño simplemente desapareciera. O sea, lo que yo sí noté... Es que había un olor muy fuerte, pero no era un zorrillo, era como algo muerto. Como, como... Algo, algo muy fuerte, o sea, de verdad, algo como cuando un animalito muere y sí. huele muy feo cuando tú vas pasando, era sí. un olor así. Y, y o sea, no me dio miedo en absoluto, pero, pero después con el tiempo me di cuenta de que tomé el hecho muy a la ligera. O sea, no me dio miedo, pero fue muy extraño. O sea, yo jamás he visto algo así y lo más raro de todo es que se me haya hecho que en media ciudad haya un animal así, yo ni siquiera he visto un zorrillo tan grande en algún documental o, o algo parecido, o sea, no es de miedo, lo repito, es algo extraño que me ha pasado, pero bueno, esa es una de las historias que, que me gustaría compartirles, no sé si alguien tal vez tenga alguna historia similar. Ok, tuviste a, un, un, a una criatura que era un mapache, un zorrillo o algo así, y después pues ya desapareció. Sí, era un mapache, estaba grande, yo creo que tenía como el tamaño de... Como de una motocicleta, yo oh, creo como... ¿Un mapache? ¿Un mapache una un, un del tamaño de una motocicleta? Sí, yo, yo sé cómo suena, de verdad suena, suena suena, no sé, como que estaba... Será como, un, o algo como, así. Yo no como un oso, marca. ¿no? Entonces era como un oso. Sí, pero era un zorrillo, yo estoy seguro que era un zorrillo, yo lo vi, o sea, lo vi, no, no dije, se parece un zorrillo, tal vez sea un pero No, no, Uf. yo vi, era un zorrillo, era Uf. un zorrillo, Uf. era así como salen en las... O sea, al zorrillo del tamaño de un oso. Sí, es la, te, lo, te lo digo. Yo, yo sé que suena absurdo, pero lo vi. Es lo que, lo que te comió. Eso fue lo que me, me llamó a hablarte. La persona que habló atrás dijo: Es que cuando tú no lo ves, no lo crees. Ok. De bueno, verdad, yo lo vi ¿viste el, hasta viste, hoy en este. Sí. Viste al zorrillo eh, del tamaño de un oso. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde estaba? ¿Y cómo fue que lo perdiste de vista? <coughs> te voy a contar paso a paso cómo pasó. Yo en ese momento lo recuerdo porque fue una noche muy, muy extraña y yo estaba muy triste, estaba llorando porque mi mamá estaba muy enferma, todas las cosas empezaron a salir mal, ya sabes, la gente dice cosas de brujas, cosas así. Yo salí, simplemente estaba llorando. ¿no? ...debido a que me quité los lentes porque estaba llorando y, y los necesito para ver de lejos... Okay. ...yo no distinguí el animal en primera instancia. Yo vi que algo se movía, pero como yo en algunas ocasiones había visto ese tipo de cosas... lo digo, a mí no me dan miedo. Yo me enojo mucho cuando veo ese tipo de cosas porque me molestan... En ...el hecho de que quieran ser abusivas, pero no me dan miedo. Yo cuando lo vi, te lo repito, yo pensé que era un gato... ...porque ahora había gatitos ahí jugando con las gatas de mi mamá. Sí. Cuando yo lo perdí de vista, sí. fue en el momento en el que el animal me vio porque yo vi sus ojos... O sea, no tenía ningún tipo de aura extraña, ni rayos, ni luz, nada. Era un animal normal, pero enorme. Y cuando yo lo vi, él me vio directamente y de hecho se quedó quieto. Okay. Y yo me quedé viendo, duró como segundo y medio, tal vez dos segundos. Sí. En ese momento, yo te lo repito, nunca me dio miedo. Yo en mi, en mi comportamiento absurdo, sí. agarré la jaula donde yo metía a las gatitas cuando las llevaba con el veterinario. Okay. Y según yo, en mi, en mi tontería, yo quería meter al animal ahí como para verlo, ¿no? O sea, o sea jamás iba a caber. No entiendo, o sea, pero tú estabas bien y mencionas que agarraste una jaulita donde metes a las gatas y querías meter al oso gigante ahí en la jaulita. Sí, te lo repito, fue algo absurdo, o sea, simplemente yo quise salir como, o sea, ¿sabes? No me dio miedo, yo quería verlo, quería quería orarme de que eso era real. O sea, yo agarré la, la jaula, me metí a la casa, <coughs> caminé, que tres metros, dos metros? Mm. Lo agarré, ¿eh? Y bajé un piso entero, pero el piso era muy largo, de hecho, el, o sea, son casas antiguas, el piso no es como de una casa normal, o sea, yo creo que había como metro, metro y medio, como unos dos metros yo supongo de mi cabeza al techo, sí. el piso de arriba, o sea, eran pisos largos, bajé sí. los descansos de las escaleras donde yo tenía que encontrarme el animal porque se fue directo hacia allá, y cuando bajé, lo único que vi fue a las dos gatas, que se quedaron viéndome así como diciendo, ¿qué quieres, no?, ¿qué haces?, y yo lo vi... O sea, yo, yo cuando bajé vi a los animalitos, pero, pero no, jamás vi al animal, o sea, no escuché que cayera, no escuché que, que rascara algo, no, no lo sé, simplemente el hecho de verlo ahí, o sea, ¿cómo pudo haber entrado? O sea, es una casa grande, cerrada, y no hay ningún tipo de, ni de parque, ni de barranca, ni de nada, como para que un, un zorrillo de tamaño normal tan siquiera esté en la casa. Ahora, un zorrillo de ese, de ese tamaño, o sea te lo juro fue increíble, o sea, no me dio miedo simplemente es algo extraño que hasta hoy día no encuentro ningún tipo de explicación ok, a ver, dame, dame un segundito nada más Daniel Roji que está claro. aquí en el chat, Daniel Roji está insistiendo con que Joshua Luke me ha invitado miles de veces a, a, a su casa para, para que vea que es verdad que le pasan fenómenos ah. paranormales debo decirles que jamás he visto eso, yo fui personalmente a su tienda y le dio miedo a él y que yo investigara. Eh, le voy a pedir de favor a daniel roji que me que le voy a dar tiempo en lo que está esta llamada para que vaya y me mande un link el link donde joshua Luke me está invitando a ir a su casa porque está insistiendo en que yo no quiero ir y que tengo miedo por favor mándanos el link donde joshua Luke me está invitando a su casa de todas las veces que tú dices que me ha invitado, por favor, mándanos el link y dinos el minuto, por favor, para que podamos ver todos lo que tú dices, ¿no? Para censurarnos de que dices la verdad. Entonces, Daniel Roji, te pido que dejes de escribir eso, que mejor nos mandes el link y nos demuestres que Joshua Luke me ha invitado a su casa. Por favor, esa es tu tarea en lo que terminamos la llamada para, para ver que efectivamente tú dices la verdad. Muy bien, gracias a Solchipapa que nos mandó 1.900 pesos colombianos, gracias, gracias mi hermano. Ok, entonces, ¿cómo sabías que era un zorro, un zorrillo? ¿Cómo sabes? Si, si era grande, ¿de ¿cómo identificaste que era un zorrillo? ¿Cómo puedes identificar un mapache de una zarigüeya, de un oso, de un zorrillo, de un tlacuache? Bueno, mira, como todos, yo creo que en algún momento hemos visto alguna imagen de algún animal en la televisión, además de que yo tuve tuve el gusto de conocer un amigo que vive en, en Xochimilco. Eh, cerca de ahí, uh -huh. entre Xochimilco y Milpalta, hay bastantes cerros donde la gente todavía vive en, comuni en comunidades, pues, no rurales, pero sí ya más apecadas a la agricultura o al campo. Uh -huh. En una de esas ocasiones que yo fui a su casa, creo que se llama El Corral, Corralón, algo así, eh, sí. olió horrible, horrible así, y la familia de mi amigo me dijo, ese es un zorrillo, yo nunca había olido un animal así, pero no olía para nada lo que yo leí ese día. Entonces salimos y lo vimos por la ventana, justamente iba caminando y, bueno, a mí me dio ternura porque traía pequeños zorrillitos atrás. Entonces okay. yo, yo lo ubiqué por ese animal. O sea, por y el olor, verdad, es que sí por el olor, parecía. ¿pensaste que era un zorrillo por el olor? No, no, no, yo pensé que era un zorrillo porque yo lo vi como un zorrillo. O sea... A lo que yo me di cuenta es que cuando... ¿Cómo son los zorrillos? Descríbeme un zorrillo. Pues era alargado, punto, mm. como una especie de... Uh -huh. Rayos, no sé, como una especie de rata grande. Uh -huh. Ese que yo vi era todo negro, traía unas manchitas como grises en la parte de arriba de, de, su, de, su, de su lomo, en la parte de, de arriba de su lomo hasta su cola. Okay. Y su cola del animal que yo vi era específicamente peluda, bastante grande. O sea, era yo, yo en ese momento yo lo recuerdo tal vez la pura cola, la pura cola medía como un metro, tal vez un metro y 20 centímetros, Oye, era pero, muy grande. Pero un zorrillo tiene una línea blanca desde la cabeza hasta la cola. Te, te lo repito, era, era tal cual. Tenía como manchitas, pero no era blanco como tal, era un poco grisáceo. Así en la parte de arriba. Bueno. Y... bueno, es que ese, ese, ese, eso que me estás contando parece que era como un zorrillo gigante fantasma, es lo que nos estás platicando. <risa> Tal vez sea fantasmas, la verdad nunca lo supe Pero simplemente la verdad es una historia que puede ser interpretada de pues, muchas maneras Yo no sé si sea paranormal, pero si sí es muy extraña y no le encuentro una explicación Y brevemente te cuento, la última es muy, mucho más corta que esta a ver. Eh, Yo desde hace unos... Sí, desde hace bastante tiempo yo he soñado cosas que a veces se pueden interpretar como simples sueños Pero ya en algún momento tú ya aprendes a, a interpretar lo que es un sueño literalmente pues un sueño de tu inconsciente, de, de tu vida, y algo que es un poco más, ¿no? Que un sueño, y no, no entro en detalles, no soy experto ni nada, pero, pero bueno, siempre soñaba con una especie de gato blanco, ¿no? Que estaba por la casa. Sí, sí le tomaba cierta atención, pero pues no pasaba ni un sueño. Y en algunos momentos, yo te comento, tengo dos perros en mi casa, son dos pastores alemán, sí. que de hecho están entrenados para guardia y protección, son muy fuertes, son muy fieros. Sí. Y esos animales cuidan muy bien la casa Donde ahora yo vivo, porque ya vivo solo, ya no vivo con, con mamá okay. eh, En alguna ocasión yo estaba aquí hace un año aproximadamente y de reojo, prácticamente lo vi de normal, pero fue de reojo Vi un gato blanco que se metió detrás del sillón No me dio miedo, te lo repito, de hecho dije Seguramente fue una alucinación o algo así uh -huh. No pasó, lo pasó como tal eh, Empecé a soñar mucho con ese animal Y esto es más extraño, ¿sabes? para no para extenderme ya más pero yo a veces cuando duermo, eh, siento como, como que alguien se sube a la cama, uh -huh. como si fuera literalmente un gato, un animal pequeño, un perrito, uh -huh. y siento como se acorruca, se acorruca como alrededor de mí. No, no siento ningún miedo, ni me da ningún tipo de mala vibra ni nada, pero hay algo muy extraño, y es que yo, yo he visto en mi colcha, en mi cobija, pequeños pelos blancos como si fueran de algún animal, uh -huh. y pues obviamente los perros que yo tengo no entran a mi cuarto, por su tamaño, obviamente, y además no son blancos, los pastores alemanes no tienen pelos blancos. Sí. Eh, yo he soñado varias veces con este animalito, y de en, alguna, en algún momento de, de atrevimiento de mi parte, yo antes de dormir hablé en voz alta diciendo que si había alguna especie de... algo que yo tal vez no entienda, se, me, me dijera que era lo que quería, ¿no? Si es que yo puedo ayudarlo. Y pues en el sueño, yo, yo soñé que el animal eh, literalmente se paraba en frente de mí y me decía, ¿qué es lo que quieres, no? O sea, como tal... <risa> Eh, es muy breve esta segunda historia. Creo que lo sí. más relevante ya te lo conté. Pero okay. simplemente quisiera saber si alguien tal vez tenga alguna información sobre algún tipo de entidad, algún tipo de ente, o algún tipo de fenómeno que tal vez pueda manifestarse como un, como un gato. Porque yo lo he visto y es blanco y he sentido el peso de sus patitas así en, en mi colcha, ahí están sus pelos en mi, en mi cobija. Es algo muy raro, te lo repito. Yo no, pues no lo hablaría si no fuera algo que ya descarté por mil. Por mil caminos, ¿no? Puede sí. ser simplemente mi sugestión, mi ignorancia, cosas diferentes. Bueno, qué, Pero, raro, qué eres, raro. Esas son. Ajá. Eh, sí, bueno, esas son lo, lo, lo que te quería contar, contaros. Sea. Sí. Qué raro que tengas estos. Eh, eh, pues estas experiencias como con animales, ¿no? Pues, pues sí, es un poco extraño. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. 24 años, y, y tiene tus mascotas que son gatitas No, esas gatitas eh, fallecieron lamentablemente junto con mamá Y okay. bueno, ellas ya no están conmigo okay. Pero los perros, los perros sí los tengo Ellos ya tienen dos años cada uno Y viven conmigo, vivo yo solamente con ellos Y por eso se me hace muy extraño que los perros no lo hayan detectado y son, son animales increíbles, que tienen una inteligencia casi de un humano Claro. porque entienden muy bien la situación y tienen, cuando tú los tratas con el respeto y la dignidad que se merecen ellos te dan su nobleza, te dan su amor de verdad entonces yo estoy seguro que ellos jamás permitirían que algo malo entrara aquí si está en su poder, claro entonces se me hace muy extraño que ellos no lo hayan olido, que ellos no o sea, que ellos no, no como que no reaccionen, ¿entiendes? eso es lo que más me pone como en, no en alerta pero sí me da mucha pues no lo sé Mucha curiosidad, no entiendo lo que pasa Eso es lo que, lo que más me, me ocurre No entiendo lo que pasa, no me da miedo Simplemente no entiendo a veces Muy bien mi hermano, pues te agradecemos la llamada Que nos hayas platicado esto Y pues eh, cualquier otra historia que tengas Pues te invito a que nos llames también En, as, en otras oportunidades Pues le agradezco a ti por tu tiempo oh, Por tu amabilidad, muchísimas gracias a tu audiencia Y Osla, eres una persona que nunca he tenido el gusto de conocer, pero te sigo desde que yo era un niño, Osla, y la verdad te admiro bastante, admiro mucho tu sinceridad, tu sencillez, hermano, de verdad, eres una persona que transmite una muy buena vibra, yo te deseo saludo a ti, a tu familia, a toda tu audiencia, y que estés muy bien, muchísimas gracias, Osla, y que todos pasen una excelente noche. Un saludote, mi hermano, gracias, abrazos. Hasta luego. Abrazos. Bueno, gente, eh, a ver, Aquí está Joshua Luke. Deme, deme chance, no voy a contestar ahorita llamadas. Deme un segundo. Toda la gente que me quiera llamar, ahorita, deme un segundo. Quiero decir algo con respecto al tema de Joshua Luke. Eh, no todos conocen a Joshua Luke, ni conocen el tema, ni conocen sus videos, ni conocen sus páginas. Les voy a decir algo. Creo que he tenido un muy buen aprendizaje ya de todo lo que he vivido y pasado y que ustedes han visto en pantalla. Incluso el tema pasado ya con algunas personas a las cuales, pues, hice, les hice bastante ruido. Y al final de cuentas, eh, todo ruido es, bien o mal, es eh, publicidad, ¿no? Este tema de Joshua Luke ya tiene bastante tiempo. Yo había dicho que ya no iba a hablar más de él desde aquel momento, porque me di cuenta que este caso, pues, era falso. Yo ya fui a su tienda. Cuando él salió de la tienda, eh, me dijo que no quería eh, saber ya nada del caso, que ya había por último hablado con un cura, con un religioso, que le había dicho que se alejara de eso, que él ya no iba a hablar más del caso porque iba a cuidar a su esposa y a sus hijos y que pues ahora que yo había ido, que lo sentía, pero que ya no iba a dar entrevistas a nadie y que ese caso lo tenía cerrado. Entonces yo respeté lo que él me dijo y pues nos fuimos, y a los, a los días siguientes veo que sigue con su historia, sigue con el drama, sigue haciendo cosas paranormales, después se juntó con eh, Mario de la tienda de Mario a hacer exploraciones paranormales, después hace transmisiones ya hablando de historias paranormales, así como lo hacemos nosotros, y ahorita me parece que es un tema más de querer llamar la atención, y yo ya no le quiero dar la atención, a mucho menos. A, a mí me han humillado mucho, muchos youtubers grandes por tener pocos suscriptores. Digo, es mi momento para decirle, mi hermano Joshua Luke, mira, tu caso ya lo fui a investigar, tú no accediste y sabemos que es falso y hasta ahí me voy a quedar. Si quieres publicidad, eh, pues conmigo no la vas a tener. Mejor demuéstrale a tus seguidores que es verdad. Lleva a, a investigadores, lleva a personas que sean de verdad, que tengan un prestigio. ¿Para qué me buscas a mí? Porque creo que yo tengo el suficiente prestigio para decir si es verdad o falso, ¿no? No, no, lleva a varios a investigadores. Hay muchos investigadores que vayan y que den fe de que ese caso sea real. ¿Conoces algún investigador famoso, un investigador con, con una trayectoria grande, con un prestigio grande, si conocen a uno, recomiéndenselo a Joshua Luke, para que este investigador vaya y dé crédito de que en verdad sucede, yo ya fui, yo ya fui, y Joshua Luke, si quieres llamarme en este momento, me puedes llamar, si quieres invitarme a tu casa para demostrar que los fenómenos paranormales que te suceden son reales, Sí, te voy a pasar a mi manager para que te diga cuánto cuestan los vuelos de avión, el hospedaje, comidas y todo, porque yo no voy a ir a perder mi tiempo con un tema falso, pero si tú quieres que vaya a perder mi tiempo y hagamos a la vez publicidad de tu caso, pues entonces pues me vas a tener que pagar los viáticos, los vuelos, para mí, para la gente que va a ir a investigar y pues algo de más por la publicidad que vamos a realizar. Entonces, esas serían las condiciones Joshua Luke si quieres publicidad de gratis no se te va a hacer yo ya fui y tú dijiste que no ibas a volver a hablar del caso porque querías cuidar a tus hijos y a tu esposa está grabado está en mi canal de youtube y ¿qué hiciste mucho más de fenómenos paranormales te fuiste con eh, de la tienda de mario seguiste hablando de que te sucedían cosas empezaste a hacer transmisiones con tu esposa sobre temas paranormales y ahora qué buscas aquí buscas publicidad no, mi hermano, no. Dile ahí a la gente importante de los fenómenos paranormales que vaya. Si tú consideras que yo soy un charlatán y que yo no creo y que yo estoy mintiendo y que tengo miedo, adelante, cree lo que quieras. Lleva a investigadores paranormales decentes, honrados, de prestigio, a ver si encuentras y que digan que tu caso es real, ¿sale? Pero si quieres que yo vaya, ahí están las condiciones. Te voy a pasar a mi manager para que te dé eh, los, los costos para que hagamos esa investigación en tu casa, ¿sale? Y si quieres llamarme ahorita, me puedes llamar ahorita, te voy a repetir exactamente lo mismo, ¿sale? Ahí tienes yo, solo Pero no estoy dispuesto ya a seguir eh, dándole publicidad a gente que, que la verdad solamente quiere más, más vistas y más seguidores en, su, en sus cuentas. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? No sé si te acuerdes el que te estaba contando que, que por qué no hay agua en Monterrey ¿Te acuerdas? Ah, qué onda mi hermano, ¿cómo estás? Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Sí hay agua o ya no hay agua? No pues, todavía sí igual Pero eh, aquel día Me, me interrumpieron No okay. sé si conozcas a un tal personaje de, de una caricatura muy popular Ok No quiero mencionar su nombre porque es muy onda, uno, no sé cómo se diga, ¿verdad? Casi no lo conocen Ok, este Goku o algo así. Ok, Goku, ok. Ese Goku, ¿qué pasó? Este estaba tronando junto al, al verde, que se las películas en peludo. Un verde. Lynch. Un verde peludo, ok. Sí, sí. Estaban tronando cuentas, o sea, acá fuera de mi casa, por favor. O sea, qué falta de respeto. O sea, por eso se cortó la señal aquel día, no, no, no fue por favor. Ok. Ah, ok. ¿Ese, ¿Ese ese tipo eres tú, el que llamaste del Hulk Hogan? Sí, o sea, estaba contando, pero pues, eh, pues... Quiero cambiar de tema esta vez, ¿verdad? Algo paranormal me sucedió. A ver, cuéntanos. Bueno, eh, no sé si vi que es Halloween, ¿verdad? O sea, acá hay una festividad que... Bueno, no, yo creo que si sí la conoces, ¿no? ¿Qué, Halloween? No, yo soy sí. mexicano, conozco nada más este, el Día de Muertos. No, pero bueno... Pero, pues, acá en donde soy yo de Monterrey, eh, se festeja a veces el Halloween. Ah, ok, sí, allá sí. Ajá. Bueno, y de que una vez, mmm, pues yo vivo en una coleonita, casi que es un pueblo, ¿no? uh -huh. y pues yo me vestí de werewolf de Ok. De, de, de hombre lobo, pues. Uh -huh. Bueno, y, y salí y estaba todo normal, pidiendo dulces, esto y lo otro, acá. Había una barranca. Y pues ahí andaba trepando, vamos, soltando un cuatro patas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y uh -huh. pues salió de la nada de un callejoncito un perro. De esos maliciosos ¿verdad? que van y me mordió el tobillo. Ok. O, o sea, ese es un colmo, ¿verdad? Ok. ¿Y qué pasó? Sí. Bueno, pues, ese... ese como yo no más vestí un reloj, yo creo que me influyó, ¿verdad? O como me dio poder ese disfraz. Porque le mordí, sí, sí, y, y justo en el espinazo. Y, okay. y el perro se fue ar, ar", y se fue con él. o sea, huyó, le, lo, lo derroté. Ok. Sí, y doy cuenta que ese perro, o, tú te estás imaginando yo que era un perrito chiquito, pero si sí era chiquito, pero no tanto, era un chihuahua de los que son chihuahuas, pero sí, tal vez son líderes de colonia. Pensé que era un chiquito, te, un chiquito temido. No, no, no, bueno, si sí, sí era temido. OK. Porque era de los que son líderes. Okay. De los chihuahuas o sea, falsos, esos que son chihuahuas con Chihuahua. Sí. Ok. Bueno, y después de eso, fíjate que me sentí raro, como que la mezcla del, del, del disfraz y de la salida del perro, yo creo, me dio uh -huh. poderes. Te dio poderes. ¿Qué poderes? ¿Qué poderes? tipo de poderes? O sea, yo podía ver a los alienígenas. Ok. ¿Y sí, podrías si hablar... hablarles también? Pues, podría ser el intento, fíjate. A ver, ¿aún haz, haz, trata de hacer el dialecto alienígena? Pues, tengo mucho sin, sin oírlos. Hablan así como que... A ver, hazle, cuando, hazle. Hazle, hazle. El... No, a ver, déjame ver cómo es. Sí, hazle, así. Que tú también... O sea, cuando, cuando tú te las quedas viendo, te, te hacen así de que pasan, te saludan así, como que moviendo las manos así bien raro, así como que meñiéndose. Sí. Y dice, que, que, tú, te me, que tú me estás viendo, me dicen así. Así, ¿Ah, eso, son como, son como este, caribeños los extraterrestres. ¿Qué tú me estás viendo? <risa> Hola. Tengo un vecino caribeño. Y se, se quedó viendo, pero... ¿Qué? <risa> estoy saludando. ¿No los estoy saludando. Que tú me estás viendo así. Sí, sí es, es. O, o a veces te dicen, ah, oh, ok, para el Al Esos extraterrestres están muy muy, este, caribeños. Ya me los imagino hasta bailando salsa o algo así. Ay, bueno, pero son malos, pues. Uh -huh. Son malvados porque esos te, lo, te roban el líquido de las rodillas. Ok, ok, te roban los líquidos de las rodillas. ¿Para qué quieren el líquido de las rodillas? Yo creo que con eso es como... El, con el, la gasolina es una viola. Estoy seriamente pensando en eso, estoy haciendo unas investigaciones que luego si quieres te las paso. Uh -huh. y, y llegué a la conclusión que es para el, el líquido de las rodillas. O okay. sea, la, la gasolina. La gasolina son los líquidos de las rodillas que todos tenemos. Sí, sí, así es. Okay. Y de los codos, no nomás el líquido en eso. Oye, ¿y los extraterrestres son, son negros o cómo son? Son apenados, ¿eh? ¿Son a, apenados. Ah, aperlados, son como morenitos, pero con pelo blanco. Ah, cabrón. Bueno, algunos, hay varias especies, pero uh -huh. ya casi no hay. Sí. Porque el santo, el santo los derrotó. El, el santo los derrotó cuando vinieron. Sí, así como, como en la película de, del santo contra las momias y así. Uh -huh. También pasó con lo mismo con los extraterrestres. Ok. Y, y pues, está, está grabado la cosa, no puede ser mentira. Sí. ¿Y dónde está grabado? ¿Dónde lo podemos ver? Pues en las películas son la que, o sea, son hechos verídicos, pues. Ok, ok. Muy bien, mi hermano. ¿Cómo es que te llamas? Santiago. Santiago. De panzas. Santiago de panzas. ¿Por qué de panzas? Ah, es que hay un pueblito que se llama así, Santiago de Panzas. Ah, no, no, no, no lo conozco, a lo mejor es un alien, ¿eh? Sí, puede ser, sí, Santiago de Panza, Santiago de Panzas, sí. Bueno, ¿y, y tú crees en eso de los, de los espíritus chocarreros y eso es la que o no? Eh, pues mira, que si ustedes los ven y ustedes los escuchan y les ha sucedido, sí, yo creo que ustedes, eh, pues, eh, han tenido esas experiencias. Porque yo una vez vi uno. De, de, también de un marciano, ¿verdad? Este era un marciano, no un alien eh, Porque venía de Marte Sí Y, y era fantasma ¿De Marte? Marte? ¿De quién? No, no, de Marte, de Marte Ah, ok Es decir, la que venía de Marte Sí Y, y ese, fíjate que me echaba hielos en la coca Para que no pudiera hablar y decir la verdad, o la verdad. Mira, de, de hecho, por eso estoy hablando así Me, me, me echó hielos ¿En cuál coca? En la Coca-Cola me, me das chance tantito, espérame hacerme un café, bueno no mejor ahorita que terminemos la, la entrevista bueno, eh, está bien más al rato que marco entonces ¿no? ah bueno, si quieres está bien, está bien te cuidas, eh, nada más ten cuidado porque a veces tocan la puerta, ¿verdad? y llegan no, boxeo, y que de esto que <risa> el otro ¿Qué tú me estás viendo, ¿Qué tú me estás viendo Sí, te dicen así no, que tú me estás viendo, que yo soy, te dicen. Muy bien, mi hermano, Santiago, Santiago de Panza, te vamos a llamar, que estés muy bien. Nos vemos, te cuidas. Saludos. Pues ahí tenemos a Santiago de Panza, eh, o Santiago Panza, para que, por si no entendían bien, es Santiago Panza. Eh, creo que lo tomó el curso de MAFE, dice Xenia, que nos mandó cinco... $5, dólares. Gracias, Genia, Bienvenida. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tú me estás viendo? Ya me los imaginé a los extraterrestres hablando así. ¿Qué tú me estás viendo? Chico. Chico, vamos al, al jangueo. ¿Cómo dijo? Al merequetengue. Vamos al merequetengue. ¿Qué tú me estás viendo? Pensé que los extraterrestres eran diferentes, pero mira qué, qué sorpresa nos ha dado nuestro amigo. De, por eso en estas transmisiones se aprende de todo, de acuerdo a sus experiencias es eh, muy enriquecedor escucharlos y ahora no voy a ver a los extraterrestres de la misma forma ¿eh? que hablen las doñitas mejor dice Kitty Van, que hablen las doñitas que me marquen las doñitas, toda la legión de doñitas que me esté viendo en este momento si se saben un chisme, una historia algo paranormal, algo que haya sucedido en su familia, en su pueblo, leyenda algo así, que me marque y me cuente sus historias, buenas noches Marco, ¿qué pasó? Ah, ¿ya me mandaste las ah, fotos? las fotos a ver a ver vamos a buscar las fotos marco me acaba de mandar las fotos dice está marco marco marco aquí está marco dice ah, ahí están las, están las figuras están las figuras ok estamos estamos descargando las figuras y ahorita las compartimos órale órale son muchas vamos a abrir la pantalla para que puedan verlos ustedes y aquí están las, las figuras que hace marco eh, ¿Cuánto te tardas haciendo una figura? Por ejemplo esta que estamos viendo en pantalla Como unas Cinco horas más o menos Híjole, sí te toma tiempo, ¿no? Por ejemplo esta, ¿cuánto la venderías? ¿Y cuántos centímetros tiene? Esa tiene 18 centímetros Está y grande más o menos la vendo como en 1800 pesos Sí, sí está grande, está grande a ver, este, este, ¿cómo se llama? Mm. Scorpion, este Scorpion, ¿qué tamaño tiene? Está bueno, ¿eh? El Scorpion tiene 40 centímetros. ¿Y cómo cuánto lo venderías para ir midiéndole el agua a los camotes? Ese eh, 2400. ¿Dos ¿Cuánto tiempo te llevaste haciéndolo? Ah, ah dos días. Dos días. ¿Y en dónde vendes eh, tus artículos? ¿Tienes una tienda, una tienda virtual, Facebook? ¿Por dónde los vendes? este Los vendo por Facebook y por mi tienda que tengo aquí en mi, en mi casa. Ah, ok. Y bueno, ¿cuál es el que más se vende? Pues, de hecho, hago figuras por encargo. Ok, por encargo. Por ejemplo, aquí tenemos o sea, un alien... Un alien ese que estamos viendo, ¿cómo ¿cuánto costaría ese alien? Ese es pequeño, el alien es pequeño. Uh -huh. En unas figuritas sí, así estarían bien. Bueno. El de alien, ese lo vendí en 600 pesos, pero es pequeño. Sí, 600, ok. Entonces, pues no, no están tan, tan chicas tus figuras, sí, si sí las haces grandes. Sí, de hecho sí, Aquí tenemos a un, un wolf perrin, ¿no? ¿El wolf perrin ya se vendió? Sí, ya también. Todos se te han vendido. Aquí también tenemos un extraterrestre, pero ese no lo hiciste, es una imagen. ¿Cuál? Hay un extraterrestre aquí como ¿No haciendo mira? yoga. ¿Se te pasó esa imagen? Ah, sí, esa se me pasó. Pero ah, okay. ese también lo viste y también lo vendí. Ah, muy bien. ¿Y cuánto lo vendiste? Está muy padre este, ¿eh? Ese lo vendí en 500, pero era chiquito. Era como de 12 uh -huh. centímetros, más o menos. Como de 12 centímetros. Está padre, 500 pesos. Ok, ¿cuánto tiempo tienes haciendo ya tus, tus figuras? Como unos... Cuatro o cinco años más o menos. Dice Guadalupe Díaz que dónde pueden comprar tus figuras. A ver, de una vez haz publicidad aquí. Dime de dónde, dónde y cuándo podemos comprar tus figuras. Es en Alicada, se llama. Me pueden encontrar en Facebook uh -huh. como Alicada. Alicada. ¿Alicada con Ajá. C o con K? Con K. Alicada, ok, ahí en Facebook ah. te pueden encontrar. Sí. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos un, un muñequito este que, no sé quién sea, trae como un martillo en la, en la mano. Es que tiene, tiene la cabeza más grande que el cuerpo. Ah, ese es un Funko Pop de, de... ¿Cómo se llama esta serie de... Stranger Things? No, de... Umbrella Academy. Ah, ya, ya, ya. Cosas muy modernas, ¿no? Ajá, sí. <risas> ya está muy bien, mi hermano. Pues qué padre que hagas esta labor. Está muy padre la escultura. Y pues sí, estamos en contacto y vemos qué podemos realizar. O, o a ver si... ¿Qué pasa, no? Yo en realidad ahorita estoy armando, pues, una parte. Eh, mis socios están armando otra parte. Entonces, al final... Vamos a empezar ya a que tengamos un lugar. Ya vamos a empezar a ver qué podemos hacer alrededor, publicidad, videos, etcétera. Pero, pues, bueno, esperemos que sí salga para noviembre el asunto. Y entonces ya tienes mi WhatsApp. Ahí te voy a mandar un, un saludo. Déjame mandarte un saludo para que, para que estemos en contacto. Órale, pues. Aquí le voy a poner hola. Bueno, gracias, Ox, bueno. Hasta luego. Está bien, Marco, que estés bien, saludos. Saludos, hasta luego, que estés bien. Bye. Pues ahí tenemos a buen Marco, buen Marco. Eh, pues me decían ahí, decían en los, en los mensajes, en los comentarios, que este de Joshua Luke estaba mandando a su gente a que me preguntara, a que hablara sobre Joshua Luke y demás. Eh, pues les digo, es como que quieren publicidad, ¿no? Pero pues no, no me voy a enfrascar en esto que en realidad no tiene sentido para mí, no tiene caso en lo absoluto. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Mi madrina Brenda me mandó un super sticker Gracias, mi, Hola, mi madrina Brenda Gelo. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Félix. ¿Qué pasó, Félix? ¿Cómo estás? Bien, tengo, tengo una duda. Tú que sabes mucho de paranormal y todo ese rollo. Pues ahí... el abuelo hay... de mi madre era satanista. Uh -huh. Y el señor pues pidió, pidió dinero, pidió fortuna. Y supuestamente que entregó a toda su línea, a toda su familia, a Satanás por dinero. Y, sí. sí, llevó a tener muchas propiedades y todo. Sí. Pero nunca supimos qué rollo, porque mucha gente sí de la familia pues anduvo investigando con sacerdotes y todo eso, a ver si se podían librar de... Pues de eso, pues de lo que él había encomendado. Sí. Pero pues hasta eso no ha, ha dado solución al respecto. Ok. ¿Y qué pasaba con, con lo de ser satanista? Pues él era, prácticamente era como brujo o chamán, no sé cómo explicártelo, que era tía abuelo de mi madre, y pues ya falleció el señor. Ah, ok, ok. Entonces era como chamán. Él entregó a toda su, a toda su familia. De, al, al demonio, por fortuna. Ok. ¿Cómo que le entregó a toda su familia al demonio? ¿Hizo un pacto con el demonio para que el demonio los protegiera o algo así? No, para que le diera fortuna, le diera riquezas. ¿Y si sí le dio fortuna y riquezas? Sí, la verdad sí llegó a tener muchas muchas cosas. Dicen que cuando hacen ese pacto con el diablo, que les piden pues cosas materiales, dinero y demás que sí se los cumple, pero que, que mueren en pocos años, ¿no? La verdad es, conozco cuánto tiempo viviría. ¿Cuánto pero a lo, a lo que me comentaba mi abuela es que varias veces se lo quiso llevar el diablo y lo que él hacía, que le decía que hiciera llorar a, a, mi, a mi tío, que sí. bastaba, era un bebé apenas, y que lo hiciera llorar para que no se lo llevase. Tío. ¿Lo hizo qué? ¿Para qué no se lo llevara al diablo? ¿Lo hizo qué? Lo hacía llorar, pues le pegaba, le daba nalgadas, así para que llorara. Sí. Según que no se lo llevara al diablo. Ok, por qué el diablo no se lo llevaría si llora? Eh, la verdad es conozco sobre el tema. Pero decía que eran como, como tipo ángeles los, los bebés recién nacidos, y es por eso que le tenían miedo a los, a los chillidos de los bebés. Ok, yo no sabía que el demonio el diablo le, te, le tuviera miedo a los chillidos de, de los bebés y por eso le pegaba a tu tío. Por eso le pegaba, Oye. para que chillara y no se lo llevara al diablo. ¿Y ese conocimiento no se lo dejó a nadie de tu familia? A mi madre, ella fue la que me, me ha contado varias cosas del señor, que él tenía una escultura del demonio de como unos dos metros de altura. Wow, o sea que sí era completamente satanista, le sí, eh, hacía sí, sus trabajos con el le, diablo, hacía sus, sus rituales y todo. Okay. Pero ellos se quedaron con ese miedo de que supuestamente, pues ellos están condenados a irse al infierno porque supuestamente él entregó Su alma. las armas de ellos al demonio. Híjole. Eh, ¿Y cómo murió tu, tu abuelo? Mi tío abuelo. Sí. <coughs> Creo que no, creo que hasta eso no, no murió así tan, creo que en un infarto. Ok. Se, se durmió y ya no despertó. Ok, pues no, no le fue como que mal, ¿no? O sea, no tuvo una muerte ah, fea. No, no, tuvo una muerte así que digamos, pero ahorita quién sabe dónde esté nadie vuelto para contarlo. Exactamente. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba tu tío abuelo? Mi tío abuelo se llamaba Raúl. Se llamaba Raúl. Y esa, esos de ser chamán, ¿quién se lo heredó o él lo aprendió en, en el paso de su vida? Pues él lo aprendió en el paso de su vida porque no no pues no hay más. Él es él ha sido el único satanista y todo ese rollo de, de la familia. Ya. ¿Tú, ¿De dónde dices que eres? Yo de Tijuana, pero mi tío era de, de Guadalajara. Ah, de Guadalajara. Ah, Ok. Ok, pues interesante esto. Ojalá no dejó escritos, dejó fotografías, eh, alguna historia que tú recuerdes con estos temas eh, satánicos. No, lo único que fue que preguntaron con un con un sacerdote, supuestamente un sacerdote exorcista. Sí. Y él le preguntó que no se preocupara, que los que a lo mejor estaban condenados a, a irse al infierno, pues eran los hijos de él. Sí. Okay, eso Era su fue, descendencia directa. Eso fue que lo... Todos los demás no tenían eso, nada de qué ocuparse. Eso fue lo fuerte. Eso fue lo fuerte que le dijo el padre. Y pues de ahí, en cuanto él murió, todo lo, todas las riquezas que él tenía y todo, todo se perdió. Todo oh. se perdió. No, no se quedaron con nada. ¿No tienes tú nada de esas riquezas? No, yo no. Oh, bueno, porque aquí ya te estaban saliendo este, amigas, porque estaban interesadas. Dice Ox, que te diga cuánto gana al mes, dice Eve, Evelyn Avilés. Hombre, ¿Qué? estoy estando juntando bote, viejo. <risa> <risa> que si la invitabas a un café, dice. No, pero eso nomás te quería platicar ese relato de... Y ahorita que dijiste que le labraron las doñitas para que te contaran los relatos. Eso es todo, me acuerdo mi hermano. Esto que me contaba mi abuela. <risa> Eso es todo, mi hermano. Muchas eh, gracias por, por contarnos. Está, Pásame, buenas noches. Que estés bien, saludos. Ver, igualmente. Bye. Ya sé por qué este, molestan tanto esas personas que, que vienen de Yoshaluk, porque están en la página de Facebook, ni no sé qué página de Facebook, Estamos transmitiendo en tres páginas de Facebook, en tres canales de YouTube, en Twitch, en Twitter y TikTok. Son nueve plataformas en donde estamos transmitiendo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que están en una página de las de Facebook y por eso se sienten como, como soñados. Pero no, no, chicos, miren, vénganse a YouTube para que entren bien al chat de, de YouTube. Porque como no ven comentarios, como no ven los comentarios de todas las personas, por eso están dice y dice cosas, pero no, vénganse a YouTube. En YouTube están todos los comentarios y se pueden integrar más a la comunidad, porque piensan que, que son, son como 10 personas las que están en Facebook nada más. Me da, me, da, me da un poco de ternura, me dan ternura a estas personas. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Hola, hola. Saludos. Hola, Jesús. Hola, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿de dónde nos hablas? De Laredo, Texas. Laredo, Texas, bienvenido, cuéntame, Jesús. Pues bueno, estaba escuchando a, a mi a mi hermano que te acabo de hablar y este. Yo te hablé por otra cosa, pero. A ver, cuéntame. Ah, tengo, tengo un amigo que le pasó lo mismo. Este. Y era el más. ¿Cómo quiere? Era el más, este. El más chiquillo de, de su familia. Ok. Y. De hecho, estamos platicando hace dos semanas de eso. Este. Y habló con su papá después de como 20 años. Este, porque él me platicaba que le habían pasado cosas de muy niño sí y cosas muy, o sea, me preguntaba a mí, o sea, él no, no, no ve ese tipo de canales, y me pregunta a mí, oye, ¿qué piensas de esto y esto y esto? Y yo, no, pues yo creo que a lo mejor te quisieron este, hacer algo, ¿no? Tu tu amigo, familia. Y dice, sí, ya mi papá ya me dijo hace dos semanas. Su papá ya le dijo que que sí, o sea, lo, lo, lo tiró a una alberca. Ok. Y lo trataron de ahogar entre varias personas. ¿Lo trataron algo, de ahogar? Ajá, sí, algo muy fuerte. Sí. Este, y le pregunté, ¿pero por qué lo hicieron? O sea, bueno, yo más o menos he escuchado, cosas, ¿no? Sí. Le dije, no, pues yo, yo he visto esto y esto, compadre, pues, no sé, a lo mejor puede ser esto. Pregunta a tu papá, dice, ah, es que yo no hablo con él, pero se lo tocó hace 15 días y ya me dijo, no, ya me dijo mi papá porque qué Pues era como tipo algo satanismo, algo así. Yo, yo le decía que si eran Rosacruz, sus masones, huma, sí. su, su familia dice, no, no sé, porque... Como te digo, o sea, no hablan, con, no hablan con él hace mucho tiempo. Ok. Pero solo se lo topó y sí, le dijo, no, pero perdóname. Pero sí, era como que lo lo tipo aventada al verca y era como que un sacrificio. O sea que lo la que, secta. La secta lo quería este desvivir. Ajá okay okay era como un tipo de sacrificio? Ajá, y, y me platicó eso y, y fuimos al lugar donde pasó y todo. Y en ese, en ese lugar, pues antes no, a, acá en la red no, no había esas calles. O sea, son calles nuevas, de, tiene como cinco años apenas. Y antes sí se hacían muchos sacrificios satanistas y eso es todo. No sé qué, qué has escuchado de eso porque... Ya, ya no sé qué decirle y la última vez estuvimos llorando juntos y es algo muy fuerte. Bueno, pues es que cada, cada congregación, cada grupo tiene sus rituales y sus formas de, de hacer las cosas. Entonces la información pues es la que ustedes nos dicen y pues es la que podemos platicar o contar aquí. Aquí solamente podemos escuchar porque en realidad los casos no tenemos toda la información para poder opinar, entonces sus historias son las que escuchamos, sus anécdotas y las compartimos, las platicamos obviamente, si, si sale el tema, pero pues bueno, interesante esto de que su familiar tenía este culto satánico, ¿verdad? Ah, su papá y su familia. Su papá y su familia tenían el culto satánico. No, mi tú, ¿usted ¿qué, qué opina sobre eso? si ¿Sí es bueno hacer un culto satanista y que le vaya muy bien en la vida, eh, si le da, supone, el alma al diablo? De hecho, sí le iba muy bien al, al papá, por lo mismo, porque como que estaba en un culto, y este sí tenía mucho dinero, y luego él también tuvo mucho dinero, también, leía muy bien, este, monetariamente, y hasta que se dio cuenta de que como que se le venían lentamente se le venían a su mente cosas, me preguntaba, oye, fíjate que me estoy corriendo de cosas, de esto este, este. y esto y esto, ya no, no, no pasa nada, compadre, no, pues a lo mejor, a lo mejor estás mal, dice no, es que no, es que algo pasó, algo pasó, o sea, con esa incertidumbre muy, muy, muy mala sobre él, ¿verdad? y yo no sabía qué decirle, ¿verdad? Sí. Sí, pues es que ¿qué, qué, mm. ¿qué podemos aconsejar o decir? Sí. Al contrario, pues eso son cosas que... que no se dan. ¿eh? que se dan. bueno da. que estás vivo y no te pasó nada. Pues es es... Que yo me acuerdo que me patalearon en adentro de la, de la alberca. O sea, ¿cómo? O sea, tu papá. Sí, mi papá y mi, mis tíos y gente que, que estaba siempre ahí en, en los rituales. Y hace como que se acuerda más. Sí. Ok, sí, sí, pues, pues bien, claro que la pasó mal. La pasó, la pasó mal, pero afortunadamente salió vivo. No, pues le agradezco que haya confirmado la historia de, de su familiar. Sí, sí, sí. Estuvo muy, muy, este, muy difícil aceptarlo y pues ya ahorita ya no le hablo otra vez a su papá. Dice, pues, no, ya, a lo mejor ya me aleje de él, pero que se lo confirmó su papá, que él iba a ser un un sacrificio, que lo perdonara. Ok. Ok. Seguramente sí realizó sacrificios durante su vida, ¿no? Yo creo que sí, porque... no tenían mucho dinero al principio cuando el, el señor... Pues cuando estábamos niños, pues no, no tenían. Sí. Y yo creo que a lo mejor hizo varias veces lo mismo. Seguramente Pero sí. Pero es... como que... sí. Seguramente sí, pues esos temas de, de satanismo sata, o satanistas este, está está fuerte. Ojalá de pronto venga alguien que conozca más sobre el tema y nos platique al respecto. Le agradezco mucho la llamada. Hola, ya Muchas gracias. Saludos, que esté bien. Alexa, ambiente de tormenta. ¿Sabías que puedes hacer qué sonidos? Alexa, cancela. Ah, Alexa, ambiente de tormenta. Lo siento, no lo sé. ¿Cómo no lo sabes, Alexa? Alexa, ambiente de tormenta. Sonidos de tormenta. Eso, no que no sabías. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Bueno, buenas noches, este, lluvia. Oh, sí, sí, tengo aquí un ambiente de lluvia. ¿Quieres que le baje? No, que me llamo lluvia. Ah, sí, es que yo le dije a Alexa... Tormenta y pues tú dices que lluvia, Ajá. no sé si quieres que lo ponga en Ajá. lluvia o en tormenta. Este no, yo solo dice que yo me llamo lluvia. Ah, tú te llamas lluvia, lluvia. Ajá, sí. ¿Tienes otro nombre? Este no, solo ese nombre. Solo lluvia. ¿Y cómo te dicen de cariño? Granizo. Lluvia. No, no, <risa> no. Cuando, <risa> cuando te enojas, eres granizo o tormenta. Uh, no, no, ninguna. No, no. ¿De dónde nos hablas, Lluvia? Esto, bueno, estoy viviendo ahorita cerca de Toluca, pero no, no, no soy originaria de aquí. Ok, ¿de dónde eres originaria? Este, de Chiapas. De Chiapas. Ajá. Muy sí. bien, llovía. Pues, y quería contarle una historia este, paranormal. A, a, ver, a cuéntanos, ver, cuéntanos. Paranormal. Cuéntanos. Ah, es que, eh, bueno, es que desde que yo, bueno, era chica, allá donde yo vivía hubo una, una guerra. Uh -huh. Una guerra, no sé si llegas a escuchar una de los zapatistas. Ah, claro, claro, la. la pues, fue en 1994. El primero de enero de 1994. 1994. Mm, pues no me acuerdo de la fecha. De, bueno, ahorita no he investigado, solo recuerdo que fue en 1994 porque yo era muy. Era una niña, tenía ah. como 6 años. Ok, bueno, fue el primero de enero de 1994, exactamente, <ríe> sí. Ajá. Bueno, pues a raíz de. Bueno, es que yo estaba muy chiquita y yo mis recuerdos vienen desde ahí, pues del de lo paranormal. Okay, Cuando terminó de pasar la, este, la, lo de la guerra, en ese pueblo donde sucedió la, la, la masacre, pues porque murieron mucha, mucha gente, ¿Sí? y, este pues la casa de mi mamá quedaba cerca del centro, y cerca del centro también hubo muchas, muchas personas que murieron, tanto indígenas como militares. Okay. Y ya una vez que, que terminó, o sea que se tranquilizó el, el, el, el poblado, sí. regresamos a vivir a la casa de, de mi mamá, porque no estábamos en la casa de mi mamá en sí, estábamos en una comunidad, sí. pero aún así vimos vimos todo lo que pasó, vimos los militares vimos cómo quedó las calles así todo mientras y pues ya cuando nos regresamos a la casa de mi mamá, pues todas las calles, toda la gente, no casi nadie salía, todos nos en sus casas. Y, y este como somos muchos, éramos muchos niños sí. en ese entonces, pequeños, movieron las camas de, de nuestros cuartos que estaban hasta el fondo, cerca de la cama de mi mamá, porque pues por si volvía a pasar otra balacera o algo que si pasaba, pues pudiéramos escondernos o ella nos pudiera ayudar. Sí. Esa vez este todos estábamos durmiendo y a mi mamá y mi papá no les gusta que las luces cuando ya nos dormimos estén encendidas, se apagan todas las luces, todas, del corredor, de la cama de donde dormimos, de la sala, de todo. Uh -huh. Estábamos durmiendo y yo estaba, este, bueno yo como estaba pequeño, yo no dormía sola, dormía con otra hermana. Y me desperté así de en la madrugada, me desperté y me estaba yo asustando porque tuve una pesadilla. Sí. Y lo primero que se me vino fue ir a buscar a mi mamá, porque dormíamos cerca de ella. Okay. Pero como todo estaba oscuro, está, miré una luz encendida y me fui a la luz y era la sala. Me fui okay. a la sala y encontré a mi mamá y mi hermano mayor que estaban chicando unos papeles. Okay. Y me dijo, ¿qué tienes? Y yo le, ya yo le dije, es que tengo mucho miedo, porque Es que estaba yo soñando feo. Y dije, ah, pues quédate aquí, ahorita te voy a ir este, a llevar en tu cuarto. ¿no? Entonces ya me quedé sentada en, en el sillón. Y en eso escuchamos que, que en la calle empezó, pero ya era de madrugada, de cuenta que como las 2, 2, 3 de la mañana más o menos. Y escuchamos que alguien empezó a llorar en la, en la ventana de, de, de, la, de la sala de mi mamá, que era en la calle. Que alguien estaba empezó llorando afuera. Ay, estaba llorando afuera. ¿Qué hora era? Eran como de las 2 a las 3 de la mañana más o, o menos. 2 o 3 de la mañana, ¿escucharon que alguien lloraba? ¿Cómo se escuchaba? ¿Cómo lloraban? Pero era un llanto así como que si cuando una mujer le, le, le pega, o sea, le terminan de pegar y ya este, se quedó adolorida. Por eso, a ver, un... a ver, Asne, para que entienda Ah, ¿quieres sí, que haga el, el llanto? Ajá, sí, sí. Ah, ah más o menos, este, a ver, es que algo así muy doloroso. Aquí dale, llorar, tú dale, ¿sí? tú dale, porque tú la escuchaste. Si tú la escuchaste. Sí, tú la escuchaste. Ah, bueno, bueno, más o menos, sí, más o menos, sí, como que lloraba así. Así, ah, pero con mucho, mucho, mucho, mucho, mucho sentimiento. Algo uh -huh. así, más o menos. A ver, otra pero, vez, otra vez. Una, otra vez, nada más, para que la gente ah. que lo escuchó. ¡Ja, <ríe> Este, bueno, es que no me sale Yo solo recuerdo que era como Muchos sentimiento. Tú, a a... tú hazle, tú hazle oh. no. No, Bueno, ahí voy otra vez Ay, no, es que no me sale Sí te sale, siente como que Alguien oh. te golpeó el estómago de repetidas que veces que alguien me golpeó, sí. pero es que no me ha pegado Sí he llorado, pero porque Me ha dolido una que otra este, Cosa de, de mis hermanos Algún roto, un corazón roto, ¿no? Como si tuvieran roto el corazón Ajá. Bueno, bueno, más o menos así que ayer, recuerda, ¿no? Okay. ok, okay. así se escuchaba afuera bueno, de la casa. Ahí. Bueno, Ajá. afuera, en la ventana, Sí. y todos nos quedamos callados, y entonces seguía llorando, y seguía llorando, pero ya era de, como te digo, de madrugada, entonces este, mi hermano, mi hermano se acercó a la ventana, junto uh -huh. con mi mamá, y abrieron la ventana despacito, Okay. y es que la ventana hizo un ruido, pues como que como si se estuviera abriendo, y en cuanto se abrimos, la, abrió la ventana mi hermano sí. dejó de llorar okay. Lo que estaba llorando, dejó de llorar así en un instante, entonces este mi mamá este, abrió la puerta para ver si había alguien o, o alguien estaba cerca de llorando, porque como había pasado la guerra sí. pues no vaya a ser alguien que estuviera herido o, o sea, hubiera buscando ayuda, entonces mi mamá salió y no vio a nadie no había nadie, okay. pero el llanto que de la mujer se me quedó en mi, en mi mente, y como yo era muy pequeña, pues me dio miedo, pero sí. yo no sabía qué era, ya después me explicaron, mi no, mamá me explicó que pues, estuvieron varios muertos y heridos por la guerra, y ah, pues, a lo mejor puede ser un alma que, que estaba penando. Que estaba lamentándose de, de la batalla esta que dices. Ajá, de la guerra de los zapatistas, y pues... Y ya, eso fue desde ahí que me acuerdo yo de lo paranormal. Porque ahí en su casa, mi mamá ocurren un montón de cosas. Un montón de cosas. Te okay. se, se tiran se, te tiran las cosas, te pierden las cosas, este miras sombras, y este o escucha susurros. ¿Por qué? No sé, pero siempre. Desde que he sido chiquita, que he visto y que he escuchado, hasta sí. la fecha, hasta hoy en día. este Otra cosa que me pasó ahí es de que, por ejemplo, este... Estaba, creo que ya estábamos más la de que tenía como unos ocho años más o menos. Sí. Llevé a mis hermanos al a que fueran al baño porque ya no se íbamos a dormir, eran como, no dormíamos como a las ocho de la noche. Uh -huh. Y como ya estábamos prontos a dormir, todavía estaba encendida la luz del corredor, estaba encendida la luz del baño, no sé por qué estaba encendida, pero esa luz, la luz del baño siempre la, la dejan apagada, pero esa vez estaba encendida, alguien la dejó encendida, no sé, alguien dice, hermanos. Y yo llevé a mis hermanitos al baño. Mis hermanitos tenían dentro de como de cinco cuatro y tres años. Yo los llevaba al baño. Uh -huh. Y cuando salimos al baño, miramos que, que del baño principal, porque hay dos baños ahí en su casa, mi mamá. Del baño principal, donde estaba encendida la luz, salió una una cosa como una persona, pero era totalmente blanca. Okay. Totalmente blanca, pero no no se le giraban los pies, de cuenta que... Porque nosotros íbamos al baño y nos topamos con esa cosa blanca, que estaba bien alta, y no no tenía rostro, nada más se miraba que era una cosa blanca, como si fuera una persona alta. Como si fuera una tela. ¿Mande? Como si fuera una tela blanca nada más. Como una tela blanca, pero haz de cuenta que, que sí se le alcanzaba a ver como una forma de cabeza, pero no se le miraba su rostro. Ok. Pero todo blanco. Y no hacía como un tipo de ruido o algo así. No, no hizo ningún ruido. Cuando nosotros, como que nos topamos con esa cosa, salió, salía del baño, se arrastró, ni se le miraban los pies, pero sí caminó, como que se arrastraba no sé si bien rapidísimo, y se paró en, en la primera gradita que era hacia, hacia la parte de arriba de su casa de mi mamá, donde tendíamos la ropa, la primera gradita, nomás pisó la primera grada y, y desapareció. Y nosotros nos quedamos inmóviles y asustados y de repente reaccionamos y nos empezamos corriendo al, al cuarto. Como nos regresamos corriendo y gritando, mis hermanas mayores nos regañaron. Estaban, estaban gritando que nos iban a regañar mis papás sí. y le dijimos que vimos algo, algo en el baño y ya no podíamos regresar al baño porque nos dio miedo. Y ya mis hermanas mayores ya nos acompañaron, fuimos todos al baño porque... Pues porque como son niños chiquitos hay que llevarlos al baño antes de dormir, entonces, este, y, pero no, no tenía rostro y así de la nada vimos pues que desapareció. Y este, ya mis hermanas le fueron a decir mis papás para ver si no había entrado alguien, y, pero, pero toda la casa estaba cerrada y, y como es un, en ese entonces todavía era un pueblo que no era, así que diga uno, que, que entran a robar y todo, era muy seguro, este, antes, este pero pues no, no había nada, ya nos regañaron, porque como es de noche, allá, allá siempre dicen que no hay que estar jugando en la noche, y, o gritando, o, o haciendo escándalo, porque dicen que pues en la noche salen muchas cosas, okay. que no debemos de ver, porque no son cosas buenas. Sí, hay mucho, mucha actividad paranormal en aquel lugar, no muchas leyendas en la, también. Que, ajá, en la, en la noche. Esa fue otra cosa que me nos pasó en su casa de mi mamá, Okay. Y otra cosa que me pasó es que ya siendo más grande, pues ya nos, nos dieron nuestro cuarto aparte a mí y a mi hermana, yo me dormía con una hermana que es un poquito más mayor que yo, dos años mayor que yo, uh -huh. y este, ahí en ese cuarto nos pasamos a dormir, este y, eh, a veces estamos durmiendo y se escucha que alguien como que está gateando abajo de la cama. ¿Que está gateando? Gateaba, y a yo ver, pensé cómo, que yo solo había... ¿Cómo ah, hacía el, el sonido para que entendamos cómo que gateaba algo? Ah, es que por la rodilla. Ya ves que la rodilla cuando estás agachado suena a tu rodilla. A ver, hazle. Estás, Ay, pero no me, puedo... <ríe> no me puedo agachar. No, pero pues hazle así con la mano o algo así para que... Ah, bueno, con el... le hago con el codo. A ver, así, mira. O como que se arrastrara, así, no sé, algo así. No, ¿Sí, me, sí me escuchaste. No, no escuchamos. Ay, <ríe> el aurífono de bruto. <ríe> a ver, espérame. A ver. Así más o menos como que se... Como si estuviera descalzo. Ok, y se escuchaba abajo de, de la cama. No se escuchó, pero, pero bueno. Abajo de... Pero sé que lo hiciste. ¿Mande? No se escuchó, pero... No, se... abajo... De... Pero es que fue abajo de nuestra cama. Exacto, o sea, ¿cómo Otra se de... pudo escuchar eso? Y no se asomaban a, abajo del... Pues... Ah, ah, espérame. Lo que pasa que, como te decía, mis papás no les gustaba que dejáramos encendido. Cuando nos mandaba a dormir, todo está apagado, todo, todo, ni una luz. Sí. Pero, pues, por si al caso... Este, yo como era muy miedosa porque veía cosas, pues yo llevaba un foco, un foco de mano, Okay. y este, y, y, y esa vez, este, pues yo y mi hermana no dormíamos en la misma cama, cada quien en su cama pero esa vez ella estaba durmiendo conmigo y le escuchamos y yo le dije este, que tenía miedo, que ella se asomara a ver, uh -huh. y no quiso, pero aquí tengo el foco le digo, yo te alumbro y tú te asomas, le digo Sí. No, no mejor déjalo, a lo mejor no hay nada, pero seguíamos escuchando que alguien se arrastraba bajo de la cama. Se arrastraba, ¿no? sí, sí, porque gatear, bueno, sí. no era como sí, un como bebé, gateaba, no era como que una persona grande. No, se escuchaba como una persona así, pequeña. ¿Y no se escuchaba como como si fuera un bebé? No, no, no, como una persona pequeña, como un niño pequeño. Que, sí, que andaba y este, a gatas sí, abajo de la cama, pero no hacía ningún ruido, solo, o sea, como que se arrastraron, y entonces pues ya teníamos miedo, y le digo, ¿qué hacemos? Gritamos, y gritamos, van a venir y nos van a regañar, y como mis propósitos pues no. y ya encendí la lámpara y ella se asomó, para ver si había alguien, y no había nadie, y como nos dio miedo, pues ya dejamos la luz de cuarto encendido, y así nos dormimos, y al día siguiente nos regañaron, porque dejamos la luz encendida le explicamos a mi mamá que escuchamos que alguien se estaba abrazando y que no podíamos dormir así. Y qué dijo tu mamá. Y bueno, regañó lo mismo, ¿no? Es que ver, más temprano, persínense, y ya no se estén portando mal, por eso escuchan cosas, por eso ven cosas, así nos decía, ¿no? Ya así de grande mi mamá pues sí nos este, ya de repente que le contaba, oye, te acuerdas de eso. Sí. Ella decía que sí, ella también había visto cosas pero que no nos lo contaba porque no quería que, que nos diera miedo. Y aparte, de ese cuarto, yo ya no vivo allá y este allá este, este, se pasó, a, ahí dormía una mi hermana y este una ocasión llegó mi cuñado y él sabía que de repente pasaban cosas en su casa mi mamá y uh -huh. llevaba una cámara que graba, que la puedes dejar grabando muchas horas, ¿no? Ok. Si quieres grabo a ver qué hay acá, a ¿Sí? ver si captamos algo. Ah, sí, dice, está bien como nos dio curiosidad, sí, le dije le dijeron y dejó la cámara ahí grabando uh -huh. y este en, lo dejó en, en, entre tarde y noche, lo dejó ahí grabando y nadie estaba en el cuarto sí. y este cerraron a pasear y cosas, hasta que entró a la noche ya fue por su cámara y ya la revisó ¿y qué tenía? yo cuando la revisó, este, se vieron muchos orbes en ese cuarto donde ¿muchos hay hombres? Etapa, ¿Muchos, muchos, muchos orbes ah orbes, orbes sí en ese ¿Cómo, cuarto, ¿cómo, cómo bastantes son? orbes tengo el video hecho, así quieres ya después pues, te, te lo puedo mandar para, okay, para okay. que lo veas. pero okay. si miras en cámara lenta se ven bastantes sorbes en ese, en ese cuarto. O sea, como ya, que hay energía. Lo... ¿Mandes? Como que había energía ahí adentro. Sí, yo creo que sí, pero como te digo, no es lo único que pasa en la casa, no. pasan muchas cosas, muchas cosas extrañas. ¿Por qué pasan? No lo sé. sí Pero pero sí, ahí en su casa mi mamá pasa. ¿No, pues, ¿no este... estará como que en un terreno donde hubo gente muerta o algo así? No, no, porque es que lo que pasa es que mis papás son de los primeros pobladores de, de ese de, de ese pueblo donde ocurrió la guerra. Sí. Son, ellos son los, de los primeros pobladores, entonces, este no, o sea, todo cuando llegaron, todo está limpio, todo, de hecho el panteón queda del otro lado, de, o sea, está lejos de su casa mi mamá, o sea, uh -huh. no, no, o sea, no, era tierra... Sí, son los mismos probadores, pues no, no, creo que hayan enterrado nada de eso, porque pues, no, no se conoce, pues, porque ahí, ahí, pues, yo sí tengo una idea más o menos de por qué, pero, pero sí hay muchas cosas, otras cosas más que pasan ahí. Te digo que tengo el video que, que filmó mi cuñado, sí. y aparecen bastante suaves, solo ahí, y luego nos dijo, este, si quieres vamos a, vamos a grabar en el otro cuarto, porque en el otro cuarto también pasan muchas cosas, este, más feas también. Y ya le dijimos, no, ya no, así está bien Ya con eso ya de por sí ya nos damos cuenta Que hay algo aquí, no sabemos qué es Pero ya no queremos verlo, así está bien Y ya, ya, no, sigue grabando Muy bien Así está este video Ahí si quieres, te lo mando Lo busco, claro ya para que lo puedas ver Nada que Que si no lo muestres en público O sea, tú míralo lo tanto que puedas Pero no mostrarlo en público Porque es que tengo familiares que miran que miras tus transmisiones. Oh, ok, ok. Bueno, está bien. Ajá. Está bien. Sí, este, dije, ya todo ahí después te de cuento las cosas hasta encuentros así de con algo extraterrestre. Pues, pero ya, la Muy bien, lluvia, pues ¿Sí? muchas gracias. Nos vamos a acordar a ti por tu nombre. Sí. Que estés muy bien. Sí. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, bye. Si me pasa el video, lluvia, yo se los muestro. No, le dije que sí para que me lo mandara, pero yo se los muestro. Eh. Dice Urbex Nika, le mando un abrazo Urbex Nika, gracias por apoyar en el Super Chat, gracias Awitz también por apoyar en Super Chat y a ZKR, mi hermano, dice, saludos, Otla, llegando tarde, pero seguro presente con mi like y respectivo Super Chat, qué buena onda ZKR, eh, llegando ya bastante tarde acá, la 1.20 de la mañana, pero te agradezco inmensamente que estés apoyando la transmisión, que me estés apoyando a mí, gente. Si les gusta mi contenido, si quieren seguir viendo más cosas, pueden apoyarme también en mi Patreon. Mi Patreon va a aparecer en pantalla, que solamente entran a Patreon y ponen Oxlack y va a aparecer. Ahí está mi Patreon. En donde me pueden apoyar, ahí les subo cosas que no les subo a redes sociales. Ahí es una, un lugar donde me comunico más familiarmente con ustedes. Y gracias a todos mis eh, mecenas o a todos mis patrones en Patreon que me apoyan eh, pues por mes, me apoyan eh, por mes y estoy ahí compartiéndoles contenido, compartiéndoles chismes, compartiéndoles cosas que no dejo ver en mis redes sociales. Ahí sí es más privado el asunto y completamente eh, aparte de lo que podemos ver en redes sociales, de lo que hago. Así que si les gusta el contenido, les agradezco inmensamente que me apoyen con los superchats, con las estrellitas, con los likes, con las compartidas entrando a mi Patreon y que me sigan ahí y que sean parte de mis patrones, estaría buenísimo, porque últimamente, y eh, con la fortuna de verdad que me están ayudando en Patreon, quiero, quiero agradecerles muchísimo eso, porque gracias a esto que me están apoyando en Patreon, gracias a las donaciones que me están haciendo en las transmisiones, he podido contratar a, a dos personas eh, que me ayuden, y eso pues hace mucho mes, más ligera, la carga de trabajo y mucho más contenido y mucho más para realizar entonces con estas dos personas que estoy trabajando ya les, les estoy enseñando a editar les estoy enseñando a hacer varias cosas pues bueno ya podemos estar subiendo contenido a todas las redes sociales a tiktok a facebook si ya vieron ya hay programación ya están programadas publicaciones en facebook si ya se dieron cuenta en facebook ya están sacando eh, estoy sacando contenido diario porque ya se programaron en TikTok, también subo de a nueve TikToks en, en la cuenta del podcast, y también en mi Instagram, pues yo que yo lo manejo solo, pues ya estoy publicando cosas, y el canal de YouTube, pues siguen subiéndose videos, videos que me gustan mucho, sé que tienen poquitas vistas mis videos, pero son videos que me gustan bastante, que quedan perfectos, que yo pudiera poner... Eh, una, una lista de reproducción de Oxlack de ese tipo de videos y los vería con, toda, con todo gusto porque son temas que yo veo en las revistas que veo en mis libros y que veo en los temas paranormales de misterio y todo, todo este tipo de cosas que no todos los youtubers hacen, entonces es como ver mis libros, más bien ver el contenido de mis libros en video o ver el contenido de las revistas antiguas, acabo de comprar una colección de la revista Duda de los años 70 que habla sobre temas paranormales y el misterio y demás. Son 1.200, creo que 1.200 revistas y tengo como unas 800. Entonces me faltan pocas para terminar toda la colección de la revista Duda y de cada revista pues saco temas. Eh, del número uno ya saqué un video, del número uno de la revista Duda ya saqué un video, lo pueden ver en Biblioteca del Oculto, así se llama mi canal que estará alguien que comparta el link de Videoteca del Oculto en el chat, por favor, de YouTube, para que vayan a verlo. Videoteca del Oculto es mi nuevo canal. Todos los videos que realizo para mi canal grande eh, están ahí, pero no les llegan las notificaciones. Por eso me han estado diciendo que no les llegan notificaciones. Desde 2016 no les llegan notificaciones. Entonces, en Videoteca del Oculto, en Videoteca del Oculto, Voy a hacer es exactamente eso, una biblioteca de la historia de los de lo paranormal, de la historia del misterio, de la historia de los enigmas, de la historia de la criptozoología, de la historia de la ufología Es decir, ahí no hay transmisiones en ese canal. Tampoco va a haber como casos que surgen de pronto como el caso de Evan y de nada de eso, nada. Absolutamente va a ser un lugar, una biblioteca tal cual del misterio, de lo paranormal de la ufología. Todas mis revistas y libros que yo he leído y leo y todo esto están reflejados en esos libros que tienen historias increíbles. Me encanta lo que estoy realizando. A pesar de que no tiene vistas, a pesar de que no me genera dinero el, el subir videos a biblioteca por favor suscríbanse, denle like, compartan para que el algoritmo tome ese canal y lo empiece a hacer crecer. Eh, me encanta ese, me va a encantar ese canal porque completamente lo voy a poder ver yo mismo. Que gustándome el tema, ¿no? Todos los videos que haga me van a gustar porque es como si estuviera leyendo mis libros y revistas. Así que vayan a Videoteca del Oculto, suscríbanse, denle like, vean los videos, dejen un comentario y todos los videos que se suban ahí van a ser de ese mismo estilo. Los videos que se suban aquí en Oxlack Investigador, pues tienen varios estilos y ya lo van a ver con el tiempo, pero en Videoteca del Oculto Solamente será una biblioteca llena de historias de esta temática tan fascinante. Espero que, que lo sigan. Eh, son, lee por favor el mensaje del superchat. decían dice Awitz. Ya leí el mensaje, Awitz, del superchat. Dices que me mandaste algo que quieres que lo lea en privado. Y que lo que, ¿qué va a pasar con Owen? Bueno, con Owen, le voy a marcar en otra transmisión. Para que no quede... Eh, ...pues esa historia todavía inconclusa... ...lo de Owen todavía está... ...para que yo le llame... ...y vea de alguna forma... ...en que yo te defienda... ...para que no te esté acosando ni diciendo cosas... ...esa historia todavía no se termina... Owitz. ...esa historia la voy a continuar... ...así que no pienses que no le voy a hablar a Owen... ...sí le voy a hablar a Owen... ...Hola, Osak, saludos, ánimo, aquí siempre con todas sus transmisiones... ...calladitos, sin hacer ruido, pero siempre aquí saludos... ...Ricardo H, pues qué buena onda... ...Ricardo H, que te gusten las transmisiones... ...que estés calladito espero que me estés apoyando, mi hermano un abrazo, espero que, que te gusten estas transmisiones, te la pases bien de eso se trata, de que tengamos un espacio para compartir cosas, de muchas de muchas que, que hacemos aquí vamos a contestar esta última llamada y ya vemos si nos vamos, ¿les parece? les agradezco muchísimo buenas noches, ¿quién habla? hola Margarita Javala. Margarita, ¿cómo estás? bienvenida, hola soy tu número uno. Claro que sí, Margarita Zavala, bienvenida, buenas noches. Hola, muñequita, ¿cómo estás? Pues bien, bien, muy bien, espero que bien usted feliz. también esté perfecta. Sí, lo que pasa es que mira, la niña que habló ahorita, sí. me remontó a mi pasado. Okay. Yo estuve un mes en, en, en Chiapas, un mes, o, okay. solo un mes. Huyendo de aquí de la violencia. De Tijuana. Eh, no quiero verme vulnerable, nomás a plan de rasgo, ¿sí? Pero huyendo de mi primer matrimonio violento, uh -huh. eh, se me ocurrió irme a Chiapas. A esconderte a Chiapas. <ríe> Exactamente. Y era el tiempo de los zapatistas. Oh imagínate, sí. entonces fui con mi amiga Patricia más, que espero que, que esté muy bien, ya no supe de ellos pero espero que esté muy bien, viví un mes nada más, viví 15 días en, en San, Cristó San Cristóbal de las Casas, sí y después me iba a instalar en Comita okay. un clima que no te la crees o sea, cero ni frío ni calor, especial para mí Okay. No que sé aquí en Monterrey me estoy rostizando y sin agua. Ok. Sí, sí. Pero haz de cuenta que las costumbres son bien diferentes. Dos. Entonces, no, no nos hallamos. Ni mis babies ni yo nos hallamos. Un oh, mes, mijo. Había vendido todo aquí en Monterrey, ¿eh? Vendí todo. Vendí ropa, muebles, todo, y me fui así con lo que traía. Según iba a ser mi vida ya un mes, y no nos hallamos y para atrás. ¿Y qué fue lo Así. que no con lo que no se hallaron? ¿Qué fue con lo que no se identificaron? Las costumbres mijo, ¿Cómo, las costumbres. ¿Como qué por ejemplo? Mm, en la escuela mm, mis niños no se hallaban por, por el, los modos uh -huh. este era diferente todo las costumbres, la comida este a mí la, lo único que me dijeron allá que, que me aprendí es, no sé si estoy equivocada porque ya fue hace muchos años, pero Tajal Muñón es, no tengo dinero porque te ofrecían muchas cosas. <risa> <risa> al muñoz no tengo dinero. Tajal Muñón, Tajal Muñón, quiere un su cabecito así hablaba el hijo. Okay. Quiere un su cafecito le vendo una su falda cositas así. Sí. Entonces yo vi que mis niños, pues no. Yo ya tenía un departamentito rentado en Comitán y todo, tenía amigos ahí, amiguitas. Sí. Eh, pero no, la verdad dije no, a Monterrey, a donde somos. No por sí. los zapatistas, la neta. Sí uh -huh. estaba en su pleno apogero, eso, mijo, pero no por eso me vine. La verdad, pues no, no soy miedosa, la neta no soy miedosa. Sí. Y sí se escuchaba, ¿para qué te voy a mentir? Sí se escuchaba. Oye, los zapatistas ya tomaron el pueblo fulano y los zapatistas ya tomaron el pueblo sudano, sí, sí. y que están quemando camiones, y ya con los boletos comprados, ya están quemando camiones, no y ya nos vamos, sí. nos bajamos 28 horas dos. 28, 28 horas hasta aquí, ajá no hombre, solamente Entonces, un mes aguantaron un mes, mijo un mes y a empezar de cero, porque yo siempre soy y he sido una mujer muy valiente empezar de cero y otra vez para arriba. Entonces lo que te iba a comentar, que de ahí llegamos a la colonia del Prado, que es la que te comenté la vez pasada, que te dije que me metí a la, a la casa de Ramberry Sí. En la colonia del Prado, mijo, son casas antiguísimas, techos altísimos, que no te la crees, son como distillar no son ladrillos ni son bloques. Son sillar, son, son como bloques grandísimos, piedra, no sé. Okay. Entonces yo me iba a trabajar, hijo, y mis niños estaban chiquitos, no tan chiquitos, digo, ocho nueve años. Este, y siempre me decían, mamita, tengo miedo, mami, me asustan, mami, el closet se abre solo. Mami, estoy yo. Claro que no, claro que no, mi amor. O sea, no existen los fantasmas no pasa nada, uh -huh. entonces yo volvía otra vez y mamita, tengo miedo y mamita, ve unos viejitos en, en la sala que se arrastran ¿Eso, el, ¿eso yo... en Chiapas? No, no, no, eso... aquí en El Prado, ah, ya había regresado ya, ya yo. Okay. Sí, ya había regresado yo sí. me dediqué a trabajar todo el día y ellos solitos en la casa, pues, ¿qué más hacía, mi hijo? Las mujeres, las mamis solteras, es sí. eso o sea trabajar y los niños, pues y huevo que más uno quisiera que estar con ellos todo el día pero sí tocó claro entonces yo nunca les creía porque pues yo no creo en eso no soy miedosa ni nada o sé sea, una vez pues, yendo al baño este se me presentó un señor con camisa cuadrada y gorra lo lo tengo bien presente uh -huh. y sabes lo único que me salió a decir sí ah sí existes todo lo que dije, ah, sí existes. sí existes me fui me acosté y ya dije, pues sí es cierto okay. si sí es cierto, hay algo aquí raro en esta casa y de ahí ellos cumplieron llegaron de ocho años y te digo llegaron porque son gemelitos y hasta los veintitantos que viví ahí mi hijo, nunca pudieron estar en la casa solos nunca Le estaba miedo o sea, sí y cuando yo renté ahí, este, había unos unos de pasalado sí. y había una tiendita de unos señores mayores. que ahorita ya los alcancé, ¿verdad? Pero en ese tiempo eran mayores. <risa> ahorita ya los alcancé, pero ahí llegué como de 30 a 32 años. Entonces ellos me decían, oiga, esa casa tiene muchos años sola y esa casa nadie la ha querido rentar. Y porque pasa esto y pasa el otro, y dije, híjole, pues entonces mis niños, pobrecitos, sí tienen razón, mis bebés. Pero cuando yo no estaba, sí. ellos bien peladotes, te digo ya de veintitantos, y me esperaban en la banqueta. Porque ellos tenía siempre el miedo. tenían mucho terror en esa casa, sí. mucho terror, sí. Y yo lo único que vi fue ese señor, te lo juro que nada más ese señor vi así de camisa cuadrada, gorra, y nada más me me nació decirle, ah, sí existe, o sea, nada más eso y ya, porque no les creía, la verdad, no sí. les creía, y ellos siempre, siempre tenían mucho miedo, y ahora digo, sí, guagua, pobrecitos, mis bebés tenían razón, y, y pues uno no cree, como yo te he dicho siempre, yo no le tengo miedo a los fantasmas, le tengo miedo a las personas vivas, ¿verdad? Pero entonces sí había Pero algo, por eso se espantaban, o sea, sí les sucedían sí. cosas cuando se quedaban solos. sí, Uy, que... Y eso lo he vivido casi toda mi vida, por eso digo que yo no soy miedosa, fíjate, cuando yo estaba chiquita, que tenía como cuatro años, yo vivía en el rancho allá, Pueblo Nuevo, uh -huh. este, se llama allá por San Juan, Cadereyta, a mi mamá, todas las noches, toda... perdón, no las noches, todos los días a las doce del día, le decían, Elia, mi mamá se llama Elia, Elia, ¿qué estás haciendo?, y ella nos sacaba a como podía, nos arrastraba para afuera y esperaba y afuera. Antes, antes se decía eso mucho Ox porque dicen que, que enterraban el dinero. Sí. Como no se usaban los bancos, enterraban sí. el dinero y dicen que eso hacía esas vibras de fantasmas o voces o X, verdad? Exacto. Y ajá, entonces mamá platicaba después a vecinos o al dueño de la casa o porque eran haciendas ¿verdad? que prestaban la casita antes, era así y supuestamente sacaban dinero y mamá no nunca vio nada porque ella nomás platicaba que la asustaban pero nunca se le ocurrió buscar o escarbar y, y este pero eso sí existía antes mucho que, que había dinero enterrado y te asustaban no sé por qué, la verdad no sé por qué pero mi mamá siempre vivía con eso de que a mediodía le decían, Elia, ¿qué estás haciendo? Y nos acaba arrastrando, nos acaba de las niñas o como podía, pero ya no volvía a entrar al cuarto. Ok, pues, eso es que de, que, de que pasan las cosas, sí pasan, ¿eh? eh sí. Pues, afortunadamente, mm -hmm. o digámoslo así, eh, tuvo usted la oportunidad de saber que sus hijos decían la verdad, y yo creo que desde ahí la cambió Dios con sus hijos, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí, sí tenía razón, mi pobre baby. Bueno. Y en esa casa que te digo, cuando yo estaba chiquita, lo único que me acuerdo es que antes, yo no creo que te escuchen personas mayores así de mi edad o algo, pero no se usaba juntar la, la cama a la pared. Haz de cuenta que era malo. Tenía que estar la cama retiradita de la pared. No sé por qué, pero eran creencias de antes. Entonces, yo me acuerdo que estaba brinque y brinque en la cama y donde me asoma al respaldo, una viejita se iba levantando. Eso lo tengo súper presente. Es la única vez que ahí en la casa que te digo que asustaban a mi mamá. Sí. Es la única vez que te digo que, que vi a esa viejita. No te voy a decir mentiras, es la verdad. Es la única vez que vi eso. Y lo que asustaba a mi mamá esa parte, pero esa viejita es de cuenta que yo brinque y brinque en la cama, me asomo para atrás. Sí. el respaldo, y una viejita se iba levantando y mirándome para arriba y que salimos todos corriendo mis hermanitos y yo ¿y desapareció la viejita que vio? ¿o, qué, o se salieron y ya no vieron dónde, dónde quedó? ya no supe la verdad ya no supe, pero sí lo tengo súper presente eso que una viejita se iba así como enderezando y mirándome así para arriba y yo corrimos, corrimos pues, pues, claro, ya ver un espíritu así que se esté materializando ya es otra cosa, ¿no? Sí, así que te, te diría que físicamente, eh, sin echarte mentiras, solo esa viejita que cuando yo tenía como 3, 4 años y el señor ese de la del Prado que te digo que se me presentó y le dije, ¡ah, sí existes! Y me pasaron dos detalles, yo tenía una bicicleta estacionaria, entonces yo todas las mañanas despertaba, yo me iba a la sala a ver la tele para no molestar a, a mis niños que no despertaran, sí. entonces se, se escuchaba la bicicleta jalando sola y una vez me levantaron el sillón, yo estaba acostada viendo la tele y me levantaron el sillón y yo muy enojada volteo y regaño a uno de mis niños creyendo que me está levantando el sillón. Le dije, te vas a lastimar, haz de cuenta que te enojada, te vas a lastimar. Sí. Y nada, no era nada, ellos estaban dormidos todavía. Ok, bueno, pues entonces esa fue también una experiencia paranormal o qué habrá sido? La verdad, sí, la verdad, sí. Y me daba miedo por unos momentos, no te voy a decir que no, pero se me pasaba y volví a estar en esa casa sola y como si nada hubiera pasado. Pero sí, sí pasaban detallitos en esa casa, pasaban detallitos, la verdad. Pues sí, eso de que estuviera levantando el sillón, pues obviamente no sí, podría haber yo, sido. Yo regañé a mi hijo, se llama Sergio, y le me grité, Sergio, te vas a lastimar, porque yo pensaba que él me estaba asustando. Y lo que volteo y no era nadie, y dije, ojo. <risa> Porque caray, no, no había Pero nadie Pero sí, en esa casa sí pasaban detalles, Ox. sí pasaban, la verdad. Muy bien. Son casas antiguas y la leyenda dice, después me enteré, Ox, con el dueño de la casa, que ahí vivieron sus papás y que eran unos viejitos y ahí murieron, o sea, ahí murieron, esos, eso, esa parejita ahí murió. Entonces, no sé si se quede la vibra, si se quede algo, no sé, no sé yo nunca los vi, para que te voy a echar mentiras, nunca los vi, pero decían que ahí murieron dos, una pareja de viejitos. Muy bien, pues muy bien por las historias que nos acaba de platicar, de alguna forma la llamada anterior le hizo recordar y pues qué bueno, para Sí, que... porque me fui a Chiapas un solo mes, <risa> <risa> un, mes un solo ocho. mes y nada más lo aprendí, Tajar Muñoz, Tajar Muñoz, no tengo dinero, no tengo dinero, <risa> Ok, sí, porque ahí sí. venden muchas cosas a toda la gente Muchas constantemente. cosas Y cada que nos bajábamos a comer o algo Y tú no, tú no maldita tajar muñac, tajar Es lo único que aprendí de allá Pero está padre, Ox, como quiera recordar nuestra vida Y, y este, a cómo vamos avanzando en el camino A cómo nos toque, hay que salir trancazos, Ox No nos queda de otra Claro, bueno, le agradezco la llamada un abrazote hasta Monterrey. Mucho. Y ahí estamos en las transmisiones. Te Un abrazo. Mucho te extrañé ayer, corazón. Gracias, gracias. Me quedé viendo una película con mi mamá, por eso ya no hice. Muy bien. Saludos a tu mamita, ya está mejor. Ya está recuperándose muy bien. Gracias. Adiós. Ahí bueno. me la felicitas por el hijo tan bello que hizo. Bueno. <risa> gracias. Un abrazote. Cuídate mucho, corazón. Bye. Bye. Bye. Bueno, gente, pues ya son las eh, 1.41 de la madrugada, son 2.23 horas de transmisión, pues estuvo interesante, estuvo padre que me llamen, que me cuenten sus historias, así deberíamos de hacer muy seguido, bueno, están también las, eh, las eh, eh, entrevistas que hacemos en el podcast Oxlack y también las otras transmisiones de hablar de lo que sea, hoy tocó la rajada pero y me gustó muchísimo estar compartiendo esta historia estas historias con ustedes, los quiero, le voy a poner el título este como el, el zorrillo gigante. Le vamos a poner la, la historia del zorrillo gigante a la transmisión. Los quiero. Descansen. Buenas noches. Ah, dice Agüiz que todo lo que me mostró se lo puedo, si se lo puedo poner al, al público. Solo el último mensaje le en privado. Si quieres verlo, si puedes antes de terminar con la directo. Agüiz quiere que vea algo del... De, vamos a ver. Vamos a ver algo rápido de Agüiz. Eh... Y, y nos vamos, Agüitz ah, quiere que vea algo, no sé, ah chinga, <risa> digo perdón, <risa> es que estoy aquí, eh, a ver, Agüitz estoy aquí en la, en la en el WhatsApp de Agüitz y dice lo siguiente, Hablé con Martín de Monterrey, me dijo que si podíamos hacer un trío los tres en un directo y hablar sobre la muerte y otros temas que tú pongas, no, no, güey, ¿cómo que trío? No, olvídalo, no, no, no, no, yo esas cosas digo, yo respeto, como decía Bora Milotinovich en los noventas, yo respeto, pero pues no, no, no, gracias, gracias, me siento halagado por, porque me pidan que hagamos un trío, pero no, no, no, yo respeto, y eh, bueno, si ya son dos, pues digo, diviértanse, se pueden divertir juntos, no necesitan una tercera persona, digo, pues gracias por, por pensar en mí, este pero pues no, no, no, yo respeto, les agradezco mucho la invitación, y el trío de tres, pues, pues solamente que, que, que entre ustedes hagan lo suyo, digo, en serio que yo creo que se divierten más juntos que con un trío, y yo, pues, no, no, no, no podría, no podría, les agradezco nuevamente, pues, que se hayan preocupado por mí, pero, no, no, estamos bien así, entonces, si ya estás hablando con Martín sobre hacer algo y, y, y hacerlo en directo, pues, hay plataformas, sí, hay plataformas, donde pueden hacer ese tipo de cosas, y, y lo pueden transmitir en, en directo, y también hay personas que consumen ese tipo de de contenido, eh, pues no, no no me quiero imaginar cómo, cómo harían esas cosas viéndole la cara a Martín y viendo la cara de Awitz, pero pues ya cada quien, digo, como Bora, yo respeto, les agradezco, eso es lo que sí podía ver la gente, ¿no? Deja de ver qué es lo que no podía, qué es lo que no podía, ah, ajá yo creo que es lo de lo de esto del caso de y que me estás mandando aquí, eso yo lo leo después entonces, y bueno, ya lo que, lo primero que quería, querías que viera la gente ya, de, del trío, pues ahí está Witz, o sea, no no no es mala onda, pero pues no, no a tríos no le entro, no no le entro a tríos, no, no, no, yo, yo tengo pareja, yo todo bien, y no, no hay necesidad, y pues un abrazo para ti y para Martín, Gracias, chicos. Y, pues, bueno, vámonos ahora sí a descansar. Yo leo lo que sigue a Witz lo voy a leer. Y en la siguiente transmisión, si, si hay oportunidad, si hablamos de temas variados, podemos hablarle ya a Owen, ¿no? A ver qué sucede con Owen. Dale, pues, los quiero mucho a todos. Descansen. Buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos en... en Patreon, a todos mis patrones, ahí todos mis mecenas, ahí nos estaremos viendo el día de mañana, mañana hay nuevo video en el canal de YouTube, mañana hay nuevas publicaciones en la página de Facebook y mañana, si Dios lo permite y todo está bien, mañana estaré también haciendo transmisión, pues quizá otra noche de terror, vamos a ver qué sucede, qué cosas suceden y ya vemos qué tipo de transmisión hacemos en la noche. Los quiero mucho, descansen ya, son las 1.45 de la noche, Alexa, cancela. Alexa, buenas noches. Buenas noches. Antes de los teclados digitales, antes de las computadoras, antes incluso de la domesticación de la electricidad, existió la máquina de escribir, patentada en un día como hoy de 1968. Y, pesada y voluminosa como era, representó un salto enorme en las comunicaciones humanas, pues puso a disposición de las personas una escritura clara, veloz y uniforme, tiempo ahorrado en redactar y en leer. Para saber de más productos del ingenio humano, Di, Alexa, Háblame de un gran invento. Ya con eso, Alexa, gracias. ¿1968 dijo la máquina de escribir o entendí mal? ¿1968 o entendí mal? Le voy a preguntar eso, a Alexa, ya en privado. Ya entre ella y yo nos arreglamos. Digo, podemos invitar a Siri para hacer un trío de tres. Puede ser. Alexa... ¿Podemos invitar a Siri? Lo siento, no lo sé. Es media, media posesiva, así que luego lo, lo veo, lo platico con ella. Así que gracias a todos, descansen, buenas noches, hasta mañanita.